Y eso, bueno, pues sin mucho más voy a pasar a presentar el segundo meetup de ciberseguridad eh, que está organizando la Fundación PTS y hoy tenemos la oportunidad de contar con Santiago González Aureoles Fernández que lleva trabajando en Telefónica, eh, perdón, que tiene unos 20 años de experiencia. Eh, actualmente es Project Manager de OT y OT en Eleven Path, que es la empresa de de Telefónica, en especialidad en ciberseguridad. Y también vamos a contar con Alberto Casares, que es experto en ciberseguridad y actualmente trabaja para For iq eh, Ambos son ingenieros por la Universidad de Granada, aparte de una extensa carrera que, que podéis ojear y, y bueno, y sin mucho más, pues voy a darle paso a ellos para que nos cuenten un poco sobre eh, eh, IoT y IoT perdón, ha quedado un poco OT, -E IOT, -E IOTM y todo este tipo de iniciales a día de hoy que al final el, el internet de las cosas y luego Alberto nos hablará un poco más también de, de riesgos sobre todo en, en estructuras más de medicina y, y de índole de salud Si nada más pues le doy paso a, a Santiago y bueno, y muchas gracias por aceptar la invitación ante todo Nada, muchas gracias a ti, Luis, por, por invitarme, ¿no? Por, esta es la primera vez que doy una charla en Granada, estoy acostumbrado a darla fuera y la verdad es que es un orgullo, ¿no?, poder dar una charla por aquí. Eh, bueno, hoy os voy a hablar un poquito de, de lo que es OT, IOT, IOTM y un montón de, de, de siglas que al final de, de esta presentación, más o menos, me gustaría que, que os sonaran, ¿no?, que llevéis simplemente esa idea, ¿no?, y cómo la, el mundo de la ciberseguridad os está afectando, ¿no? todo este, este tinglado. Bueno. Lo primero, vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? Una introducción para que sepamos en qué momento estamos. Estamos escuchando todo, durante todos estos días, estos meses, que hay que eh, meterse en la transformación, la transformación digital, que el gobierno ha invertido un montón de dinero en esto, que Europa nos obliga. Las empresas han empezado con eso de, la, eh, de los gestos remotos debido a la pandemia. Eh, todo el mundo está diciendo que ya está inmerso en esa transformación digital. Y, en verdad, esto es un gran reto ¿no? que tenemos que asumir todos. El, en verdad, es un monstruo que viene, ¿no? Es un monstruo que viene y que no son solamente accesos remotos. Y cuando una empresa empieza a ponerse con la transformación digital, pues ve que tiene, que tiene muchos riesgos ¿no? que, que cubrir, ¿no? Y te aprende sobre muchas cosas que no tenían ni idea que existían, ¿no? Lo, lo primero que se me ocurre es lo más simple, que ve que tiene sistemas antiguos que no cuadran con esa transformación, ve que tiene muchas brecha de seguridad, que tiene que asumir. Hay un problema de competitividad de... Si me es rentable o no es rentable, en teoría tiene que ser rentable, pero cuando empiece a invertir no lo veo claro. Y sobre todo también muchos temas de cumplimiento regulatorio. Tecnologías, tecnologías que son habilitadoras. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Bueno, la transformación digital no es solamente vamos a tener un acceso remoto, vamos a internet con todas las cosas, vamos a meter las cosas a service. La transformación digital tiene un montón de herramientas, digamos, de habilitadoras o tecnología habilitadora o contextos habilitadores que nos van a permitir llevarla a cabo, ¿no? Entonces tenemos que escoger cuáles son las que nos no vienen bien, pero ojo, cuando nosotros nos ponemos a hablar de una en concreto no significa que las demás no se estén aplicando, a lo mejor es que se aplican en menor medida, pero se aplican, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay tecnología habilitadora en la parte de comunicaciones, otra en el tratamiento de datos y también en el mundo físico, ¿no? O sea, hay que tenerlo todo, todo más o menos en cuenta, ¿no? ¿Cómo vemos esto de internet de las cosas? ¿No? ¿Cómo se está viendo ¿No? ahora mismo? Bueno, esto es una ola que nos está arrasando. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de la seguridad, pues bueno, eh, antes vivíamos muy tranquilos, teníamos nuestros servidores eh, en un sitio, una infraestructura que dominábamos de red, la teníamos más o menos controlado o pensábamos que te empezábamos a tenerlo controlado. Las primeras pegas vienen, pues, ojo, cuando la gente empieza a traer su dispositivo a, a la red que nosotros controlamos, Empieza a tener esos ordenadores propios, quieres conectarse, o incluso empieza a conectar cosas a la nube, ¿no? Empezamos a escuchar, pues, por ejemplo, de todos los servicios tienen que estar en la nube. ¿no? Típicamente, pues, por ejemplo, las aplicaciones que tenemos de vídeo como la que estamos usando, el correo electrónico ya no está en nuestros servidores, está afuera y con eso empezamos a subir y subir cosas en la nube. ¿no? La nube es mucho más de eso. Entonces, empieza a ser ya complicado hacernos una idea de cómo defender, ¿no? Cómo defender toda esa parte de, de, de los riesgos de ciberseguridad. Y cuando ya más o menos empezamos a tener una idea, pues viene el mundo del IoT. ¿no? El mundo del IoT, que son esas cosas que se conectan, ¿no? Y hablan entre sí, hablan con la nube, hablan con cualquiera, ¿no? Más o menos, el, ¿cómo lo representamos nosotros? Pues lo dividimos en dos partes fundamentales, ¿no? Una, que sería el IoT que está dentro de una empresa, o el que estamos acostumbrados a tener en casa, que es más o menos controlable. Y después están los sistemas de control industrial. Los sistemas de control industrial industrial. Ese es IoT que es más serio, ¿no? Eso es un IoT que donde hay riesgos de operaciones, donde hay riesgos más grandes si falla, ¿no? eh, Más o menos. Lo dividimos en, esa, en esos dos ámbitos, ¿no? Que en el fondo siguen siendo cosas que hablan, ¿no? siguen siendo cosas de Internet. Y nosotros tenemos que ayudar a cómo esa superficie que es tan, eh, tan complicada de ver, cómo la podemos defender. ¿no? El, lo primero que voy a dar es un vistazo de, eh, de dónde estoy yo dentro de, de Telefónica ¿no? y cómo la estructura que se ha definido dentro de Telefónica para afrontar este tipo de riesgos. Normalmente lo que tenemos es ya una propuesta, una propuesta sólida, ¿no? son como tres pilares y lo fundamental es que se hace una propuesta sólida que tiene sentido. ¿no? Esos productos y servicios que van dedicados a una parte OT, que veremos lo que es, y otra parte OT. Yo pertenezco precisamente a la parte OT que ahora veremos que también tiene que ver con, con esa parte de IoT. Son una estructura sólida de productos y servicios, son la base, nosotros decimos el FIT de BASIC. A partir de ahí tenemos otra, otra propuesta que estamos estudiando, estamos dentro del 5G de las propuestas de VIRAT-LTE, de cómo poner seguridad ahí, los elementos que se conectan ahí, de Internet o things y para todo ello pues tenemos un SOC, que les puedo de qué significa ese, esa sigla, y sobre todo dos centros de investigación. Dos centros de investigación, uno dedicado exclusivamente a industria, que está en León y otro que está en Valencia, dedicado a IOT y también a Ríos, no Estos dos centros, para que veáis la importancia de Andalucía, esto lo hablaba con, con Luis, Andalucía es uno de, de los centros de ciberseguridad más importantes de España, ¿no? yo diría que incluso a nivel global. no Estos dos centros dependen del centro de Málaga, ¿vale? que es el principal. El centro de Málaga no solamente lleva estos dos centros, ya muchos más centros alrededor del mundo. ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene Andalucía dentro de la ciberseguridad de ¿vale? se nos olvida ¿no? lo, cómo, cómo estamos en la Tierra. no Estamos muy en consideración. Bueno, vamos a empezar un poco con ese tránsito de siglas. ¿no? Entonces, para empezar con ese tránsito de siglas, lo primero que voy a hacer es poner un vídeo que explicaba más o menos cómo se empezaba a ver la ciberseguridad, que es muy muy tonto, son dos minutos, pero que ayuda un poquito a ver cómo, cómo la ciberseguridad hoy en día. En un lugar no muy lejano, existía una fortaleza que ha vivido tranquila por años. Un lugar en el que sus gentes han tenido una convivencia pacífica, haciendo crecer sus riquezas y relacionándose con vecinos y extranjeros de una forma amigable. Esta fortaleza posee un valioso tesoro en su torreón, que es el orgullo de su señor. En los últimos años, esta convivencia se ha visto truncada. Los negocios han reducido y un clima de tensión se ha extendido en la zona. De un tiempo a esta parte, han venido sufriendo pequeños asedios. Una mañana, al despertar, el señor se encontró la fortaleza rodeada. Diferentes grupos invasores habían rodeado la fortaleza con intenciones nada amigables. El clan de los virus, los piscin y los terribles malware habían establecido sus ejércitos, preparando sus catapultas y comenzaban a avanzar hacia las murallas del castillo. Nuestro señor se sentía tranquilo. La fortaleza es segura, tiene un foso profundo y unas fuertes murallas que permiten proteger toda su red exterior. Para su tranquilidad mandó a apostar a sus mejores hombres en las almenas, protegidos con copias de seguridad y antivirus. Un ejército entrenado y preparado para cualquier contingencia. El asedio está siendo agresivo y lleva durando varios días. A pesar de que la red exterior es poderosa. El enemigo ha descubierto una fisura en la muralla y están comenzando a entrar a través de esa grieta. ¡Rápido! ¡Mandad a la compañía McAfee! Han entrado en nuestro sistema. Que no lleguen al tesoro. Que no se hagan con los datos. Seguid luchando cuerpo a cuerpo. Recordad que vuestros escudos son vuestra fuerza. ¡Nos están superando! Usemos el pasadizo del Cloud Backup, saquemos el tesoro y dejemos una copia Cebo, por si el enemigo llegase a nuestra torre y quisiera pedirnos un rescate. De esta forma no perderemos nuestro tesoro, incluso si se produce algún error en nuestras defensas. Han pasado varios meses. La fortaleza supo protegerse. Gracias a estar preparada y tener un ejército fuerte y poderoso, consiguió expulsar a sus enemigos. Hoy la vida vuelve a ser tranquila y placentera. Y los gentes viven felices en estas tierras. Muy bien, pues lo, lo que hemos visto es más o menos cómo se representaría la, la ciberseguridad a día de hoy por una industria, una empresa que fuera eh, mínimamente madura. ¿no? Hemos visto que, que define perímetros, eh, hemos visto que tiene una parte de cloud, que parece que es su puerta de salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en realidad? No? Eso sería la entrada. La realidad es esto que vemos, ¿no? el, tenemos un ecosistema eh, de entrada que tenemos, ese perímetro que tendríamos que más el castillo, ¿no? siempre lo tenemos protegido. ¿no? Si os fijáis, a partir de ahora voy a hablar de OT, ¿vale? El, de entrada, como la primera sigla. Antes de empezar, OT significa sigla de tecnología operacional. Esto es más antiguo que la, bueno, es igual de antiguo que la parte IT, ¿no? Las la tecnologías operacionales son aquella donde tiene más peso la operación que la parte informacional, ¿no? que los datos, ¿no? El entorno médico, para que hagan una idea, pues, sería, por ejemplo, esas máquinas de radio, ¿no? esas máquinas de, de bombeo. El, sin embargo, la parte informacional sería esa parte donde tenemos la foto, donde tenemos la parte económica. Obviamente, todo eso se está mezclando hoy en día, ¿no? Pero bueno, para empezar a separar, digamos que la parte del T serían esas máquinas de radio, ¿no? Pero digamos que antes no se conectaban a internet, antes estaban protegidas, antes estaban en un nicho, ¿no? Lo mismo pasaba con la fábrica, teníamos una fábrica totalmente protegida donde teníamos nuestras máquinas, ¿no? ¿Qué ha ido pasando? A esa máquina la hemos incorporando una parte de tecnología de datos, ¿no? de IT, ¿no? porque queremos que se conecten, queremos aprovechar la información que tienen pues, para mejorarla, para ser más eficiente. ¿no? Y se han ido empezando a comunicar, a comunicar con una parte corporativa, ¿no? eh, para sacarle rendimiento. O a comunicar con otras sedes, ¿no? Para tener más información, ¿no? Y sacando, pues bueno, pues mejorar lo que sería la eficiencia. luego ya ese perímetro donde habíamos desarrollado el castillo empieza a desaparecer, ya no un castillo, son varios castillos. ¿no? Ahora cogemos y encima lo comunicamos con la nube. ¿no? El, esa cosa que te ponía una copia de seguridad del backup. Empezamos a comunicar más cosas con la nube y no tenemos una puerta donde nosotros tengamos una salida, ¿no? sino que tenemos una puerta, tenemos muchísimas puertas donde nos pueden entrar. ¿no? Si a todo eso cogemos y le ponemos dispositivos, ¿no? eh, esos dispositivos hablan solos, esa parte de radio, está, o sea, esa máquina de radio está hablando con otra máquina de radio, está hablando con un sistema ya sola sin que nosotros la controlemos, o tenemos una cámara de vigilancia que está mandando información, o tenemos un, bueno, un reloj que está mandando información, cualquier tipo de cosa, en cualquier sitio, empieza a aparecer elementos de IoT. Ejemplos de otros elementos de IoT, pues tendríamos, por ejemplo, los coches, tendríamos las ambulancias, ¿no? que también se comunicarían. Todo eso ya el ecosistema, esa barrera que teníamos, que era física, ya desaparece totalmente. ¿no? Ya tenemos el perímetro totalmente difuminado. Y empiezan nuestros problemas por poder controlar, ¿no? ¿Qué es OT? ¿Qué es IT? ¿Dónde está IoT? Y toda la parte de ese perímetro donde estamos. Y eso es Parece que es un desastre difícil de, de solucionar, ¿no? Bueno, lo siguiente que os voy a contar, a mí me gusta siempre irme un poquito a la, a la parte histórica, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿esto de IoT qué es? ¿Qué son las infraestructuras críticas? Eh, bueno, el, ¿de dónde vienen las tecnologías? Parece que el IoT es una cosa moderna. El IoT, pues, bueno, ya tiene su año, ya es 99, ¿no? Las generaciones móviles, como afectan. A mí me gusta presentar estas slides, ¿no? Estas slides donde veis la evolución de tecnologías de diferente grado. Y al lado, la evolución, en, en este caso, en temas industriales. ¿no? Sería lo que más nos afecta, o que me suele afectar más a mí, pero que nos da una idea de hasta dónde se introduce también la seguridad. no Normalmente hemos tenido siempre preocupación la seguridad a modo personal, a modo empresarial, pero ojo, después está la, la otra parte que es la industrial y cuando vemos que afecta allí, como siempre vamos con retraso ya llegan allí bastante maduros ¿no? los efectos y los riesgos. Para que haga una idea a la izquierda, a la izquierda vais a ver las evoluciones de las redes móviles, las evoluciones de las redes, que es cómo como han ido afectando. Cómo esas soluciones han, afectado, han ido afectando a la derecha en la evolución industrial, hasta que se ha llegado a lo que se llama industria 4.0, que sería la, la última revolución, o al concepto de más factory que es lo último que viene, y que nace con todo lo que se ha aprendido de la industria 4.0. Para que hagáis una idea, ¿no? porque eh, uno piensa que el, el ITE que ha nacido no hace mucho, es la, la base de seguridad, ¿no? Tenemos problemas también en el resto de las redes, ¿no? Fijaros que los PLG eh, empezaron en los años 50 con un Relay, que era el primer autómata que se programaba, tenemos partir de un PLG, el PLG empieza a conectarse con una página web, por ejemplo, que tenemos acceso a ese PLG para cambiar cosas, y empezamos ahí a tener problemas. Esos protocolos que son industriales, que son en los que nos basamos, ojo, también los protocolos médicos están dentro de estos protocolos, ¿vale? Y empiezan a evolucionar y los podemos, nos metemos en encapsular dentro de IP, para poder meterlo en las redes. Para que hagáis una idea, que unos 15 años había una discusión sobre si pasarlo todo a IP o no pasarlo a IP. ¿no? Pues aquí tenemos que se ha pasado todo y eso ha conllevado también cosas de riesgo de seguridad, pero es este es normal que ¿eh? haya Lo que voy a hacer es controlarlo. Y bueno, el, por último, de giro, que es curioso ver las últimas tecnologías que han sido la base de industria 4.0. Una ha sido el IOT. Si os fijáis, empezó en el año 99. Pues bueno, el, todo el mundo sabe lo que es un reloj conectado. Todo el mundo piensa en las ciudades inteligentes, en las farolas, cómo controlamos la red. O Se ha partido desde de las fábricas, dentro de la parte nuclear, y también está dentro del mundo médico, ¿no? Y lo más normal es que no tengamos la visión de las cámaras, ¿no? no, no es la única tecnología acordada habilitadora, Hay que tener en cuenta otras muchas, ¿no? Que forman parte de este ecosistema. Uno el big data que tampoco está ayer, es ¿vale? del 2004. Es cómo aprovechamos esa analítica de esos datos, la parte de cloud cómo la estamos usando. La parte ese de one que es más moderna, que es una de las bases de 5G, pues todo eso son los habilitadores que nos meten en, la, en lo que se llama el con y dan como solución a lo que se llama el, el, el smartphone. Es lo que aplicamos. ¿no? Eso que queremos aplicar es la transformación digital. ¿no? Y una de las bases principales es hacerlo de forma que sea segura, ¿no? para que no nos afecten, porque tenemos muchas cosas que tenemos que controlar. Y bueno, ya dejo lo de Aulo Gebolleta, que da la cultura, la parte cultural, y vamos a echarle un poquito de, de, de imaginación a esto de la seguridad, ¿no? Entonces, lo primero es ver lo, los casos, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde afectan, no? En la slide anterior hemos visto uno de los primeros casos, que fue un aeropuerto, que fue a principios de los 70. Ha habido un montón de casos, lo hay todos los años, y cada vez hay más casos, ¿no? El, Por ejemplo, pongo uno que ha habido, que no hace mucho en un hospital en España, donde, por ejemplo, hay un ransomware, que, bueno, que es un tipo de, de virus, nos relata los ordenadores, no los encripta y ahí estamos partidos. Pero eso yo ya os lo explicarán más tarde. ¿no? Lo que tenemos que hacer es prevenir ese tipo de, de ataques ¿no? y estar, digamos, los más salidos contra ellos y si no responder para recuperar. ¿no? Pero claro, hemos dicho, uf, esto son muchas cosas. Hemos ¿no? he visto, he dicho cámaras, he dicho cosas de radio, he dicho tal, cosas industriales. Lo que hay que ver es cómo enfocarlo. ¿no? La seguridad siempre se ha visto de, de varias formas. ¿no? La forma más normal es enfrentarlo como seguridad IT. Es lo que la, la gente suele conocer. Pero ojo, tenemos otra, otra capa que es la seguridad física, es el acceso físico, eh, por ejemplo, los accesos de la gente, eh, las cámaras de vigilancia pertenecen ahí. Es muy fácil entender cómo esas dos seguridades hay que gestionarlas de forma unificada. Por ejemplo, un caso muy, muy, muy típico, ya por ejemplo, en el distrito, en lo que sea la ciudad de telefónica, pues tenemos también aplicamos los conceptos de seguridad. ¿no? De un caso muy típico que había era. Oye, si alguien se mete con un coche en el parking, tengo una matrícula pues de seguridad física, y si de pronto alguien está geniendo con un VPN desde fuera de la ciudad, y el coche está dentro y aquí pasa algo raro, o salta una alarma. Pues es una mezcla de cómo tenemos en cuenta la seguridad física y cómo tenemos en cuenta la seguridad IT, y esa correlación nos da información ¿no? sobre algo que está pasando, vamos a investigarlo. Pues lo mismo pasa con la seguridad OT. La seguridad OT básicamente son los mismos tipos de elementos, pero dentro de una industria. ¿no? Entonces tenemos que correlar tres mundos. Tenemos el caso en una, en una industria petrolera, donde, oye, pues, tenemos una cámara una, una cámara que está viendo que hay una alarma en un oleoducto, se ve, se informa, se correla si pasa algo y se manda la información al guardia para que vaya. Pues sería ese mundillo, ¿no? Que iría a esos tres. Ahora, ¿dónde aplica el IoT? Eso que estamos diciendo, las cosas que se nos conectan. Pues aplican todos los mundos, ¿no? Tenemos desde una cámara, de una cámara de vigilancia que a lo mejor se está conectando a través de, de Internet o a través de nuestra red. Pues ahí tendríamos una parte de IoT, lo tenemos en IoT, por ejemplo, tenemos a lo mejor un robot donde está mandando la información, información que es necesaria, un ERP, por ejemplo, el internet también. Y después tenemos la seguridad de IT, que bueno, es el IoT que todo nos suena, pero bueno, para poner un ejemplo más simple, por ejemplo, el aire acondicionado, no los sensores ¿no? que los solemos controlar, ¿no? que estaría parte del de BMS, porque también se puede considerar IoT, pero bueno, ahí tendríamos. Entonces, tenemos información de todos los mundos a la vez. ¿no? Luego, la, cómo tenemos que tener el concepto de seguridad en este caso, como seguridad digital, ¿no? Hay que intentar abarcar todos los mundos para sacar información que no sea útil, ¿no? Ahora defensa. Es Ahora, esto es el cómo se suele eh, dibujar, ¿no? Esto sería un mapa simple, desde la seguridad de a la seguridad IT, para pasar al mundo la física, ¿no? Cómo interconecta. Esta es la perspectiva, si la viéramos... los los tercos siempre nos gusta poner muchas las cosas en capas, eh, dividir por capas para poder segmentar y poder controlar, ¿no? Y siempre viendo las distintas perspectivas. Y esto es como lo vería desde el mundo T, el sistema de digital, desde el mundo IT se vería desde más arriba, desde el mundo de la seguridad física se vería como un enlace, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente para dar una idea. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que empezar con, con cosas básicas, ¿no? Hay cómo, cómo se ha abordado un proyecto, ¿no? Bueno, esto es muy simple. Eh, cuando os pongáis con un proyecto de, de seguridad o cuando queráis, pues hagáislo de forma hipergénica, ¿vale? No se puede hablar todo de golpe, eso es intratable. Es nada más que intentar comprender la solución ante ciberseguridad, te puede llevar años. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es poquito a poco y solicitar ayuda, ¿vale? No, Aquí no se está solo. Lo primero es evaluar, evaluar y planificar qué es lo que queremos hacer, o sea, tener un plan claro de cómo vamos a resolver las cosas o qué es lo que queremos resolver. Y primero, antes de eso, pues tenemos que evaluar y saber qué es lo que tenemos en ese momento. Y a partir de ahí, implementamos soluciones, cambiamos procesos, vemos cuál es lo más adecuado, poquito a poco y tal, y volvemos a iniciar el ciclo, ¿no? Estas son siempre cosas hípticas. ¿no? Ahí pongo el SOP, cuando esto lo, lo pongo, porque es una cosa muy típica, no todo el mundo tiene que saber ciberseguridad, no todos los especialistas de tecnología saben de ciberseguridad, es imposible, lo que se puede hacer es, pues bueno, porque estamos en un mundo donde las cosas las gestionan otros, pues, contratar a un software que te lo gestione, llegar a un no acuerdo con ellos, para eso tienes que entender lo suficiente, y que te gestionen la necesidad de seguridad. No hay nada más triste que invertir en tecnología, por ejemplo en Firewall, y después tenerlo en, en, en un armario sin utilizar. ¿no? A todos nos ha pasado con, con las tecnologías. Nosotros, cuando vamos a Proyecto gordos, lo más normal que nos encontremos durante la primera evaluación es que tienen muchos cacharros puestos en armarios que no saben qué usan. O, por ejemplo, Firewall de... Eh, que si, ¿Esto es un Firewall? Sí, pero... Las reglas son de paso a todo, o sea, es como si no estuviera, ¿no? Controlos mínimos, solamente los gestos remotos. Pues eso es lo que hay que aprender, ¿no? O sea, hay que aprender a gestionar bien también los equipos que ya tenemos, ¿no? pues muchos de los equipos que ya tenemos aportan eh, parte de seguridad. Y bueno, eh, como curiosidades, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos eh, normalmente? Pues bueno, lo más normal que nos encontramos es que casi nadie sabe lo que tienen sus redes, ¿no? El, el pobre que esté gestionando la red de cualquier sitio ya tiene bastante cómo gestionar la red, ¿no? Haberla montado, entender que más o menos cómo funciona y poder dar acceso a la gente, ¿no? Lo que pasa es que no sabe qué es lo que tiene dentro de la red normalmente. Ahí es donde viene la, uno de los primeros retos, cómo gestionarlo. Acá hay una idea es muy normal encontrarse con que la gente ha dejado conectado una play en alguna en una fábrica, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier sitio. Después hay otra cosa que ya cuando vas más finamente, pues ves que muchos de los protocolos... De las cosas que se están usando, porque hay sistemas que son más antiguos, que se han montado con X tiempo, y la regla de todo ingeniero siempre ha sido: cuando esto funciona, ya no lo toco, porque si lo toco, pues, no voy a tener problemas. O bueno, pues, eso que, que, que es lo que provoca, o bueno, que haya protocolos no seguros, no permitidos, y que haya que empezar a securizarlo, o a plantearse cómo solucionar esa pega. ¿no? Obviamente, la, el, lo típico que nos veíamos eh, el, hace muchos años también en Telefónica, pues, os recuerdo, Telefónica es una infraestructura crítica, ¿vale? Nos aprendemos de nuestros propios errores y después se lo ofrecemos a los demás. En lo de la gestión del parcheado, ¿no? Eso que el Windows siempre está siempre actualizando, se ya hemos acostumbrado, el móvil también. Muchos de esos parches son de seguridad, ¿no? La seguridad, por un lado, no para cuando es ofensiva y cuando es defensiva tampoco, ¿no? O sea, hay que aprender a parchear, ¿no? Como de forma segura sin que me afecte, ¿no? Claro, los sistemas antiguos no están parchados o si los parchamos dejan de funcionar luego tenemos que buscar soluciones a ese tipo de, de, de problemas y por último y no menos importante, que está muy en boga los accesos no permitidos ¿no? Los accesos no autorizados, hay que empezar a poner herramientas de gestión de accesos para saber quién accede a dónde, cómo trajearlo y que sea auditable, ¿no? porque si no eh, cuando hay un problema lo más complicado de es ver cómo ha ocurrido para que no vuelva a pasar ¿no? bueno, seguimos el IoT, eso y la parte del OT. Eh, nosotros cuando nos basamos en cómo solucionar este tipo de problemas, lo primero que se hace es, también nos gusta mucho hacer, cuerpo nos vamos a una normativa, ¿no? a un framework, con que trabajamos, ¿no? que nos sirva de base para establecer un camino. ¿no? Pues en, en OT ya las infraestructuras críticas está más o menos claro. lo hemos puesto, eh, decimos, pues, yo, pues cogemos el NIS, cogemos una de la ISA y nos vamos. Ahora Ya cuando nos vamos hacia el IoT, se están, están todos los sitios donde ¿no? tenemos... Un montón de regulaciones, ¿no? Lo que hay que saber es coger cuál es la que nos va mejor. Y ojo, lo mismo de antes. O sea, no tenemos por qué saber de esto. Podemos contratar a alguien o podemos hablar con alguien que sepa de esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la IETF, que le gusta mucho a los telcos. Tenemos la Clock Security Alliance, que oye, si tengo muchas cosas conectadas en la nube, a lo mejor es más interesante fijarse en cuáles son las propuestas de ellos. Las WAS, que es una de, de web, igual, ¿no? Simplemente estas leyes para que haya una idea de la cantidad de normativa y de framework con los que se trabajan actualmente, ¿no? Luego hay que saber... Escoger cuál es el tema que más nos conviene, o sintetizar de todos ellos lo que, lo que mejor veamos. ¿no? Y por último, ¿cómo implementamos soluciones? ¿no? Soluciones hay muchísimas, ¿no? el, hay de todo tipo. ¿no? Yo siempre digo que hay que empezar por lo básico. ¿no? El, podemos tener soluciones que partan de, de los firewalls más que de convergencia hoy en día. ¿no? Lo suyo es eh, no, no volverse loco. ¿no? Los firewalls hacen muchas cosas, hacen muchas cosas hacen muy bien. Pues dejamos por lo básico, ¿no? vamos a coger los firewalls y vamos a cómo los ponemos. Vamos a controlar esos accesos remotos. Los firewalls a lo mejor también es suficiente lo que yo hago. ¿no? Vamos a controlar cómo la gente usa el USB, que es uno de los vectores de ataque más típicos. Un USB que está infectado, infectado lo he metido en mi casa, lo he llevado a otro ordenador y ya lo hemos liado para. Vamos ¿no? pues a controlar cosas simples. ¿no? Y por último, vamos a intentar, para, ya para, tanto para evaluar al principio cómo estamos, como para cómo tenemos la red, monitorizar lo que tenemos. ¿no? Esos son los ideas. Por lo tanto, yo siempre recomendaría Firewall, que es muy triste decirlo, parece que es una cosa antigua, pero como mejoran mucho y cambian mucho, pues están ahí, para mí es la herramienta más básica de trabajo, IDS, que sería esa parte de monitorización, y después cuando intentas controlar el acceso remoto. Y a partir de ahí tenemos soluciones, un montón de soluciones que nos van a aportar un montón de ventajas. ¿no? El, pero claro, todo parte de dónde estoy, y a partir de dónde estoy me hago un plan y a ver a dónde quiero llegar, ¿no? y paso a paso. Como ejemplo de, de IDS, bueno, aquí tenemos, siempre digo que hay fabricantes de todos los colores, de todos los tipos, tenemos que hacer, trabajar con, con todos ellos, tenemos desarrollos propios también, tanto para adaptarlos como para, para ejecutarlos, pues para que hagan una idea, esa parte de monitorización, en este caso es importante, porque está muy orientada a la parte médica, No yendo a esos dispositivos médicos, cuando o sea, hemos dicho IoT, dentro de, por ejemplo, tenemos como dos tipos, ¿no? pues, la parte de radio, la parte OT, sí. Pero claro, es IoT también. Bueno, y ahora como está dentro de medicina, pues esto es muy frágil. Le ponemos una M al final, IoT-M. ¿vale? ¿Qué diferencia tiene? Pues bueno, la diferencia que tiene son los protocolos médicos y la hora, a la hora también de cómo tratar y las ventajas que tiene. Pues bueno, hay sistemas de inventariado médico, pues hay que gestionarlos. ¿no? hay que aprovechar la monitorización que tenemos y alimentar esos sistemas también, ¿no? Y sacar información de ella ¿no? Para poder monitorizar lo que tenemos, ¿no? Eh, hay que entender cada uno de los elementos, ¿no? Pues para eso están los IDS. Un ejemplo que, que estáis viendo en el vídeo es uno de los IDS médicos más comunes que hay hoy en día, ¿no? Pues este tipo de IDS se ponen para, para ese tipo de soluciones. Si tenemos una solución de estación eléctrica o petrolífera, pues tenemos otros IDS que se especializan más en ese tipo de soluciones, ¿no? Simplemente porque los protocolos, es complicado entenderlo, tiene que haber habido mucha gente trabajando, haciendo una dispacketization que se sí, dice, ¿no? Tiene que tener esa capacidad y, por lo tanto, ahí es donde escogemos la, la herramienta que tenemos. Después os diré pues, cosas de ciencia ficción. ¿no? Como han dicho, uno de los habilitadores era el Big Data, la analítica, no la inteligencia artificial. Obviamente, todo este tipo de cacharros lo que van haciendo es... van cogiendo datos, van haciendo patrones y después ven si hay algo que se salga de ese patrón. ¿Es un Big Data al uso? Pues bueno, el, es algo, tenemos algo, pero no es tan útil. no entonces Los IDS pasan a hacer de IDS NDA, ¿no? Análisis de Comportamiento de Red pero ahora mismo me interesa más eh, lo básico, y lo básico es entender bien lo que tenemos con los protocolos con el tiempo, pues ya con analizando el patrón de las redes, cuando ya esté más o menos controlada y que esté, digamos, ya eh, la cosa bien, pues si está bien, ya veremos cuando se sale de estar bien, ¿no? y analizaremos esos patrones. Muy bien, la gestión, ¿todo esto hay que gestionarlo? Pues no, eh, yo diría, o tienes o eres una macroempresa, tienes especialistas de ciberseguridad de un montón de tipos diferentes, y eres capaz de hacerlo o mejor delegarlo. ¿no? Y el, no digo que sea en Telefónica, pero sí digo en los distintos en los distintos y esos son esos servicios. ¿no? Los soft tampoco eh, son, eh, saben de todo. ¿no? Incluso aunque sepan de todo, eh, no tienen especialistas que sepan de todo. Lo que es que tienen especialistas que son especialistas, cada uno de los suyos se comunican entre ellos y hay autómatas intenta que intentan automatizar todo para que el, cada uno se dedique solamente a lo que tenga, pero comparta su información con los demás. ¿no? Como, como, aquí pongo como ejemplo El de, el de Telefónica Cuando uno de los retos y de este año es poner especialistas Solamente o T, o T, pero dentro de los procesos del SOC, para que se alimenten Aprovechen de toda la información que tiene la seguridad de IT Y ellos aporten su información no Y se sepa cómo, cómo ir ¿no? Perdona, ahora. Perdona, Santi, que te interrumpa eh, Preguntaban que si podías recordar lo que era un IDS No te quería interrumpir Un IDS, vale, vale, vale. un IDS pues, ah, que Debería haberlo hecho, pero como estaba Dicho, bueno, ahora cuando hago una pausa le pregunto Vale, vale, vale, vale. Un IDS. El, el, el IDS es la, la herramienta que nos va a seguir para identificar. ¿no? La diferencia entre un IDS y un IPS, que suele preguntar mucho, es que uno actúa y que el otro no. ¿vale? El IDS se dedica a la identificación ¿vale? de los elementos que tenemos, monitorización. El más clásico de los IDS, para, o sea, alguien que, que le gusta la tecnología, pues solían ser los NAC. Los NAC empezaron a definirse como IDS, después empezaron a definirse como IPS porque actuaban algunos de ellos. Básicamente es una herramienta de identificación, de qué es lo que tenemos, y de monitorización. ¿vale? Va a estar siempre viendo la red, cogiendo información, cogiendo información, y normalmente no actúa, es eh, uno de los requisitos. Después, ya, obviamente, como decimos, esa es la, digamos, sería la parte básica, para cuando empezamos a ampliar, pues dejan actuar un poco. Pero su forma de actuar no es actuar ella, es. Ellos tienen información, vengan algo raro, por ejemplo, identifican que hay un Windows antiguo, que tiene una vulnerabilidad X. ¿no? Ahí en la red, y este Windows con una vulnerabilidad de no sé cuánto. Vale. Lo apuntan, mija. y esto, yo tengo apuntado en una lista, en mi base de datos, que esto es un riesgo de tal. O por, como me he integrado con un firewall, el firewall tal, pues le digo al firewall que actúe. Pero bueno, esto es, no está actuando él, está actuando el firewall. El, yo siempre diría, esto es bueno, si sabes qué es lo que está haciendo, sí, si no, no. En industria, por ejemplo, siempre decimos, no actúa, solamente informa. ¿no? Cuando informe ya veremos si se actúa o no se actúa, ¿no? que decida, se decida por pues, si hay algo que interrumpa en la operación. Pero bueno, me, me, el, como digo yo, me subo por los errores de vida. El IDS es solamente gastar información, monitorizar, ¿vale? Nos vamos ahí a esa, esa herramienta simple de lo pongo, veo qué es lo que hay y cojo información, ¿vale? Simplemente lo, lo dejamos ahí. ¿vale? Vale, perdona, una cosilla más ya Aprovecho ya que te he interrumpido ¿Puedes mirar a ver si tienes algún problema con el micro? Que es que es algo raro Se escucha de vez en cuando con un poco de ruido Y otras veces se escucha de maravilla No sé si podrá hacer la conexión no, no, lo, tengo, lo tengo por aquí por Bluetooth Sí, a ver si... Eh, pues, a ver. ¿Me escucha bien ahora? Ah, no, es que es raro, porque justamente hablábamos antes Y se escuchaba perfectamente Y ahora se escucha de vez en cuando como un ruidito al final Por eso... A ver. ¿Ahora me escuchas mejor o no? También que sí, no me podéis decir los demás. No, yo ahora parece que sí te escucho bien. Vale, de acuerdo. Lo, me lo pongo así con eh, colgando. Bueno, Y hay varias preguntas, ya te te por completo. discúlpame. Ah, eh, hombre, nada, no, hombre. Que hay varias preguntas. Eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la lance por el chat. Eh, incluso si es algo momentáneo, pues que te interrumpan para que así si también sea más amena la charla. Sí, sí, porque si no yo me, me enrollo y me como el tiempo que haga falta, o sea que sin problema ir poniendo preguntas por el chat y bueno, tú interrúmpeme cuando quieras y si no también al final, eh, sin problema, ¿de acuerdo? Vale. Y si hay muchas, que ojalá hubiera muchas, os puede pasar mi contacto Luis y yo él, hablo con vosotros ya de lo que queráis en privado o bueno, me, bueno que me tenéis, estando en Granada que estoy súper happy de estar por aquí por Granada después de tantos años, eh, me podéis, o a un granadino siempre le ayudo, ¿vale? Ya cuando, cuando ya vienen de otro lado, si vienen de Alemania, ya me lo pienso. Pero bueno, eh, siendo de con Granada, lo que quiera, ¿vale? bueno, bueno, voy a poner, para continuar así un poco la, la charla, voy a poner un ejemplo de ese IOTM, ¿no? Que hemos dicho médico, ¿no? El, Uno de los casos que hemos tenido hace poco que nos han propuesto, ¿no? Y vamos a ver ese IDS donde actúa también, que me estaban preguntando. O bueno, nos han venido y nos dijeron, oye, una arquitectura alto nivel, muy simple... Donde yo quiero proteger todos mis dispositivos, ojo, y cuando y quiero proteger mi red médica, claro. La red médica tiene una parte OT, hemos dicho esa parte de elementos de radio, ¿no? Esa parte vieja, que sería yo, ventana, y después tiene esa parte IT, que es muy, muy importante, en la parte médica, que es el tengo que proteger todos los datos, ¿no? La, aquí no se pueden ir los clientes de, lo, de la gente, la, sobre todo es muy típico en, el, en Estados Unidos, está muy regulado por la aseguradora, ¿no? Porque cualquiera te puede denunciar, y en Alemania también, ¿no? En España se está viendo ahora, ¿no? ¿Cómo bueno, hay que empezar a controlar las la cosas? Un ejemplo que nos pusieron es, oye, pues yo tengo que controlar todo lo que hay en mi equipo móvil, cómo se conectan a las redes, y también eh, lo que llevan lo, lo, bueno, los enfermeros, los médicos que vayan en la ambulancia, los dispositivos que lleven. ¿no? Y aquí hay un, una propuesta en su momento que, que hicimos. ¿no? La, ¿Cuál es uno de los problemas que teníamos? Pues el, esa red que había dentro de la ambulancia, que tienen sus equipos, ¿no? y los equipos se tienen que conectar a su red. ¿Qué es lo que no nos gusta? Pues bueno, si, el, si vamos a trabajar, pues queremos que sea usable, que sea flexible, ¿no? que no nos ponga, oye, tengo que poner 200 claves, tengo que poner una clave en un sitio otro, pues es complicado de manejar, no es rápido, no es operativo, no. prefiero que sea algo, algo simple. no. Pues bueno, pues tenemos que mezclar varios mundos. ¿no? Primero, los dispositivos que están dentro de la ambulancia, pues se tenían que conectar eh, a una red, una red de forma segura. Pues ahí ponemos ese cacharrito que veis por ahí en medio, no, no sé si se ve eh, ahora el puntero. Pues eso es un firewall, es ¿vale? lo que decimos sorpresa, el elemento que hemos dicho antes, pero claro, ese firewall tiene capacidad de conectividad pues, 4G, 5G, por un lado, y por otro lado de controlar nuestra red. Pero es que además tiene capacidades de ver y de monitorizar la red un poco para servir como agente a un IDS, ¿no? que es el que tiene la información. ¿no? Entonces tenemos aquí lo que sería una estructura de red muy, muy, muy simplificada, ¿no? de cómo meter todo esto. Ahora, también en esa ambulancia no solamente está el solamente, están los médicos que llevan sus dispositivos móviles, eh, ...llevan sus tablets, llevan otro tipo de información, pues eso puede ir a través de Internet. Puede coger la red si hay un problema, la red que le ofrezca este dispositivo, o puede coger Internet. Pero cuando se conecta a Internet lo llega que hacer de forma segura. Y lo tiene que hacer a través de una red. Luego tenemos que hacer que esa conectividad sea segura. Y va toda una especie de data center que sería la nube, que sería nuestro, bueno, nuestro, sería del hospital en este caso... ...y hay que controlarlo todo, ¿no? Y todo eso va a una información. En este caso, toda la información tiene que ir también, la tiene que ver ese IDS, ¿no? Para ir controlando todo lo que tiene, ¿no? Aquí ponemos el dibujito del NAS, que también lo he nombrado antes, que es el que se va a encontrar, de, se va a encargar de que todo acceda solamente a lo que tiene que acceder. Pues bueno, eso se alimenta también de la información de SIDS, ¿no? Y vemos que las redes, esto es muy, muy simplificado, pues tiene muchas partes, pero tendríamos las redes que dentro del hospital, que hay que controlarlas. Ya hemos dicho esa red, OT, Pues se conectan las cosas médicas, pues tenemos esa parte IT, y después tenemos esa parte del edificio, ¿no? Pues todo eso hay que ir haciéndolo poquito a poco. ¿no? O sea, ahora mismo lo pongo así, es una locura. Pero básicamente con este gráfico tenemos un elemento móvil, Con unas redes nuevas. Tenemos elementos donde tenemos tablets. Ojo, que se van a conectar. Pues tenemos otras cosas que se conectan desde la nube. Tenemos una red que se comunicará con otras redes, que es la de nuestro hospital. Tenemos que controlarla. Tenemos los dispositivos médicos por un lado. Tenemos los elementos móviles dentro de tal. Después, si tenemos una wifi fi invitada, algún tipo de historia, también hay que controlarlo. ¿no? O si la gente se trae sus propios dispositivos. Cada dispositivo tiene que bajarse un agente para, para entrar. Todo eso forma parte de la ciberseguridad, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿vale? Esto parece que es asustar. Las soluciones son muchas, son complejas, para eso hay arquitectos de seguridad. Hay que apoyarse en ellos, pero no, no no la gente no está sola, ¿no? Se puede preguntar y pasito a pasito, ¿vale? Simplemente poner un y configurándolo bien. A lo mejor poner un IDS al principio o que alguien vaya con un IDS para ver qué es lo que tiene y poco a poco ir programándolo y haciéndolo, ¿no? Si hemos tenido un altercado, pues bueno, normalmente de la desgracia de la ciberseguridad es que siempre se llama cuando ya ha pasado algo, ¿no? Y entonces hay, hay que ponerse a montar las cosas rápidamente. El consejo es poquito a poco desde ya, ¿no? Investigando, poniendo, poniendo, poniendo, y ya cuando te llegue el altercado, pues ya lo tienes más o menos controlado. Pero bueno, eso es el ideal, por defecto funcionamos siempre de forma reactiva, ¿no? Y bueno... Os he contado una, una chapa de qué es lo que hay. ¿no? Vamos a ver un poquito qué es lo que hay que el al futuro. ¿no? Porque todo lo que he contado es pasado y presente. ¿no? El, el OT es una cosa pasada, hay que quedar juego con eso. El, ya es muy difícil diferenciar qué es una cosa OT de una cosa IT. Pues ha mezclado, tenemos ese IoT, que es cualquier cosa que habla, mientras ese IoT, si lo ponemos en industria, le ponemos una I al principio, industrial IoT, si es médico, le ponemos una I al final, IoT M. Y ahora de pronto viene, empezamos a aquí por todos lados, Uf, la gente no para de hablarme de 5G, de 5G, esto que es, ¿no? Y que es lo que se viene, que va a haber muchos cambios, ¿no? O bueno, curiosamente, donde va a haber más cambios es en esta parte, ¿vale? El, el, las redes empiezan a tener muchas, muchas capacidades inalámbricas, cosas que no teníamos antes, ¿no? Dejamos a trabajar las cosas en esa red inalámbrica. de qué controlar controlamos de forma de seguridad, ¿cómo lo llevamos? ¿Perdemos, la, perdemos otra vez el norte, ya dejamos de controlar, Bueno, pues no, no perdemos el norte... Todos estos conceptos que hemos aprendido con las redes en seguridad OT, ¿vale? Esos clásicos conceptos, más la parte que tenemos la seguridad IT, lo dejemos es que los transponemos a esa redes, ¿no? Poco a poco, de la misma forma, ¿no? Y básicamente es trasladarlo el, Para que hagáis una idea, en ese slide de, de la evolución, el, estoy riendo, me quedan cinco minutos. El, en ese slide de la evolución, hemos, ponían las tecnologías móviles, y la gente diría, ¿qué tiene que ver aquí las tecnologías móviles? Precisamente por esto, ¿no? Las tecnologías móviles han ido creciendo, ¿no? Y además creciendo de una forma como si fuera ¿no? O sea, siempre crecen por fase Cuando nosotros escuchamos bien el 4G, pues tarda 10 o 15 años en implantarse, pero es que ha habido distintas fases dentro del 4G. Curiosamente, la última fase del 4G, en la que ha tenido más, que ha tenido un impacto, es la que va con la parte industrial o empresaria, que es el LTE privado, ¿no? que es cuando hacemos redes privadas. Estas redes privadas es lo más importante o lo que viene original en el 5G, ¿no? que es que podemos gestionarlas la dinámicamente, pero esa tecnología SDN que poníamos al final del software, ¿no? Esas redes privadas que gestionamos, esa seguridad que tenemos que meter ahí, es uno de los grandes rompecabezas que tenemos hoy en día, ¿no? En, la, en, en lo que es en las la telcos. ¿no? Porque trasladamos la, la seguridad de las redes, en vez de ser parte del problema del que tiene la red, también es parte de la operadora, ¿no? Hay que hacerlo y hay que garantizarlo, ¿no? Y es uno de los grandes retos que tiene la GSMA, ¿no? Que es el organismo que se encarga de todo esto, ¿no? Claro. Porque se pone, claro, todo esto se pone porque tiene un impacto directo y muchos beneficios, ¿no? Los habilitadores, ¿no? Que hablamos al principio. Impacto en la robótica, automatización el, y ese tipo de, de elementos. Cosas así para decirlo rápido. ¿Qué me aporta el 5G, ¿no? Que siempre suelen preguntar en telco. ¿Qué es lo que aporta? El 5G, obviamente, es lo primero que uno piensa como usuario tengo un canuto más grande, tengo muchas megas. Ojo, no es solamente eso. Pues tiene, es como si, además de tener muchas megas, imaginémonos. Que si habláramos de eso es que tenemos un canuto muy grande una carretera, mucha gente que llega tenemos, aguantamos más gente que llega al mismo tiempo no es solamente eso, también tenemos un canuto muy fino, que sería como si usáis un recorre el mismo camino ¿vale? ese delay, ese retraso, lo podemos controlar ¿por qué es muy importante? porque en la fábrica y en muchos tipos de redes las fábricas son sensibles al tiempo que hasta ahora, por ejemplo, en las telcos éramos especialistas por la voz, que es lo que se notaba empiezan a ser controlables las podemos usar, ¿no? Entonces, podemos retirar muchos tipos de redes muy muy antiguas que no es sensible al tiempo, y podemos empezar tecnologías inalámbricas, ¿no? Claro, ya hemos hablado, ¿no? Aquí, para, ya, esto ya para, para terminar, hemos hablado de, de IoT, IoT industrial, IoT M. de pronto, pues soltar un rollo de 5G, esto que es lo que va, ¿por ¿pues dónde vamos? Pues vamos a ver cosas raras, ¿no? Hemos dicho esa evolución de años, ¿no? El, donde las vemos? O pues bueno, el Internet o multimedia esto es lo que conocemos más o menos de verdad, ¿no? Hoy en día, cualquier usuario pues de pronto tiene un Alexa, tiene un Siri, os recomiendo que en YouTube pongáis South Park Alexa, Siri, para que veáis como es muy fácil hackear con una tontería, ¿no? Como por ejemplo, uno, suponían desde South Park, de, eh, decían una frase y a todo el mundo le aparecía en su lista de la compra de Amazon para comprarme un rollo de papel higiénico, ¿no? Pues eso la, es una forma de, de hackear muy simple, ¿no? Pues eso es con el Internet o multimedia, ¿no? usamos IoT para la parte multimedia, eso ya es lo que conocemos. De pronto dijimos, Internet of Body, oye, empezamos a meter cosas de, dentro de nuestro cuerpo, claro, más normal el, el smartwatch, es lo que a todo el mundo le suena, pero empezamos a poner cosas, ¿no? que tal, Internet of Body, ¿no? Te dijimos, ¿y esto qué tiene que ver con el 5G? Pues mandamos información, ¿no? Ahora viene una cosa, que aquí os dejo varias referencias, que es divertido, ¿no? Que es el Internet de nanohings, de las cosas ultra pequeñitas, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos enviar información que tengamos con sensores dentro del cuerpo, Internet of Body, ...hacia afuera, ¿no? Y uno piensa, esto es muy futurista, ¿no? No, ahí tenéis papers de los de lo más... Eh, que no son tan antiguos, o sea, no son tan... Eh, ...no tienen tanto... o sea, no son tan nuevos, perdón, o sea, son del 2018, 2019... ...ya de en revistas muy importantes de cómo aprovechar esa tecnología, ¿no? Para tener cámara dentro del cuerpo. Y uno de los grandes problemas es la seguridad, ¿no? También cómo, cómo la vamos a asimilar, ¿no? O sea, uno es la batería, las comunicaciones... ...las comunicaciones se han resuelto con el 5G, la batería para con el 5G va a tener que usar menos pero ojo, cuando metes seguridad, también usan más cómputo también consumen más, ¿no? Entonces, tiene ese problema. Y ya por último, es muy divertido también, podéis ver cómo dentro de 10 años, pues ya se habla de Internet of Sense, de los sentidos, ¿no? Porque ese 5G, de las propuestas, aquí podéis iros con la página de Ericsson, es como tratar toda la información eh, que es sensible al tiempo, en grandes cantidades, pues para transmitir los sentidos. Eso se habla de, si os metéis en un, en un enlace de Ericsson, de, hasta ahora estamos muy acostumbrados a enviar la voz, ¿no? El, alta calidad, que es lo que lo traía el 4G, sin retraso, sin delay, en vídeo, pero claro, eh, si queremos enviar información del olfato, enviar de, eh, del tacto, eh, todo ese tipo de información de los sentidos, pues requerimos mucha más información, mucho más ancho de banda, 5G, sensible al tiempo, ¿no? Que es lo que nos aplica. Y se está trabajando para usar eso, ¿no? Ver, esto es una mirada al futuro, ¿no? Y dentro de unos años pues, me diréis que soy un loco, ¿no? Pero vamos a ver si lo, si lo vemos, ¿no? Y creo más o menos una hora, pero como a mí me han empezado 15 minutos tarde, más o menos esos 45 minutos que te había prometido, Luis. Ya con esto ya os dejo. Sí, sí, genial. O sea, que muchísimas gracias. Eh, vamos, o sea, te has cuadrado al horario. Sí, sí. Eh, pues nada, eh, ahora como digo Alberto va a continuar contando un poco más también sobre estructuras críticas pero enfocado más a estructuras de salud, entonces adelante te dejo muy bien, muchas gracias eh, voy a compartir pantalla a ver si son capaz yo creo que sí Pero. <risa> vale, estoy, estoy compartiendo la presentación, ¿la estáis viendo? ¿Me escucháis bien? Por aquí bien también. Vale, estupendo. Bueno, cualquier... Muchas gracias, Santiago, por, por la charla. La verdad es que has dejado un nivel eh, bastante alto, así que intentaré igualarlo. <ríe> y también estar... Es bueno, es bueno. <ríe> estar también tan, tan, ir tan sumamente preciso con, con el tiempo. ¿no? Eh, bueno, pues nada. Antes de nada, agradecer eh, a Luis la iniciativa y, y, y el darnos la oportunidad de hablar, sobre todo en un sector que bueno, yo conozco más o menos bien porque he estado trabajando eh, desde 4IQ dando soporte a, bueno, a diferentes empresas del sector médico, hospitales, etc. Y, y el objetivo de la charla es eh, sobre todo un tanto divulgativa ¿no? para, para explicaros eh, principalmente tres cosas. ¿no? Lo primero son los riesgos digitales que, que nos vamos a encontrar. Esto básicamente es extensivo a todos los sectores, es algo genérico a todos los sectores, pero bueno, especial hincapié al sector eh, médico el, o salud, mejor dicho. El, el segundo punto de mi charla, eh, o que tenía preparado la agenda de hoy en este webinar, es eh, eh, proporcionaros datos o ejemplos reales ¿no? eh, que, que han sufrido diferentes eh, empresas, hospitales, etcétera. Y por último, daros unas simples recomendaciones que yo creo que son eh, bastante asequibles, que yo creo que, que de, esa, de esa forma nos van a poder eh, vamos a poder intentar mitigar este tipo de, de ataques o situaciones. ¿no? Eh, la verdad es que tengo muchísimo material, entonces voy a ir un poco rápido, pero bueno, algunas cosas las saltaré, pero principalmente me, me interrumpí si tenéis cualquier duda y como ha comentado antes Santiago, si tenéis eh, si queréis profundizar sobre algunos de estos temas o hacer una consulta eh, personal, eh, pues me sumo a esa, a esa iniciativa de apoyar a, a la industria eh, granadina, así que total, con total libertad me, me, me mandáis un mensaje o un email o me llamáis por teléfono, lo que necesitéis. Bueno, principalmente, eh, como decía, estos son lo, los principales riesgos que vamos a, a encontrar en, en, prácticamente en cualquier sector, ¿no? pero eh, el objetivo de hoy es centrarlo a, a, a, al sector salud, ¿no? Eh, como veis eh, tenemos eh, siete riesgos principales. Account Takeover. Ahora voy a explicar cada uno de ellos en qué consiste. Account and cover, phishing, hacking, insiders, blackmailing, eh, data breaches, impersonation o, o social engineering. Estos muchos de ellos os sonarán, otros quizás no tanto y el objetivo es que hoy tengáis una idea clara de qué es cada cosa y qué riesgo presenta para, para nuestras empresas y para nosotros en particular, ¿no? como, como ciudadanos o usuarios de Internet. ¿no? Entonces, el primero de ellos es Account Cover. ¿no? Y para entender el Account Cover, lo primero que tenemos que entender es lo que es un, lo que se conoce como un, un Data Bridge. ¿no? Un Data breach es la principalmente una definición eh, sencilla, es eh, cualquier publicación de forma accidental eh, o también intencionada, ¿no? de, de información principalmente sensible eh, en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, ¿no? Como comentaba antes Santiago, son muchos los dispositivos que hoy en día tienen acceso a Internet. Entonces podemos encontrar este tipo de información desde, en algunos casos, una lavadora inteligente, que es eh, un caso en particular que nos ha pasado recientemente una lavadora que estaba publicando información de, de la de, de, bueno, de dispositivos a los que tenía acceso en ¿no? una red local, ¿no? hasta un reloj inteligente o un dispositivo en la nube. ¿no? Una de las preguntas que había antes es que muchas de las empresas utilizan Amazon, ¿no? eh, Amazon Cloud o cualquier eh, servicio en la nube, y muchos de estos servicios eh, tienen una problemática, que es que si no están eh, operados de una forma dirigente, eh, nos podemos encontrar que, que, que están totalmente abiertos y, y están poniendo información. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿no? Para que os hagáis una idea, en los últimos 15 años, esta es una evolución del número de credenciales expuestos procedentes de esos data breaches, ¿no? de esas fugas de datos en, en, en Internet, en los diferentes niveles de Internet. ¿no? Habréis oído escuchar sobre todo lo que se denomina el Surface o Open Web, que es el Internet que conocemos todos, ¿no? pero también hay dos niveles más, que es el Deep y el Dark Web, que bueno, en los últimos años es bastante... Eh, trending, incluso salen las noticias y es bastante eh, conocido. Eh, y principalmente estos datos se publican ahí, ¿no? Para que os hagáis nuevamente una idea, en el 2019 se publicaron 5.000 millones de identidades. Hace, hace unas pocas semanas, escasas semanas, hay un, un Data breach que ha publicado 13.000 millones, de, se dice muy rápido, pero pues son 13.000 millones de identidades eh, y en la mayoría de los casos son emails y contraseñas en texto plano, ¿no? En otras palabras, para que, para que lo visualicemos, si, si acaso, de una forma más didáctica, ¿no? cada mes, eh, utilizando únicamente los datos expuestos del año pasado, el 2019, cada mes eh, se exponen 450 millones de identidades. Y, y esto es equivalente a como si toda la población de Estados Unidos, más de la población de Estados Unidos, se publicaran datos personales. ¿no? Eh, cada día 17 empresas sufren un data breach. ¿no? O sea, son datos eh, bastante escalofriantes y para hacernos una idea si, si nosotros como ciudadanos o como usuarios de Internet somos víctimas de este problema o no, aquí os he puesto un, un, un ejemplo muy sencillito. La mayoría de, de, de vosotros conoceréis estas empresas, Yahoo, LinkedIn, MySpace, etc. Algunas a lo mejor no tanto, como VK, que es una red social rusa, pero bueno, haciendo un ejercicio vamos a suponer que nosotros como usuarios estamos... Eh, nos hemos registrado en todos esos servicios, tenemos una cuenta en Yahoo, otra en LinkedIn, en MySpace, etc. Bueno, pues tenéis que saber que eh, si tuviéramos una cuenta en todos esos servicios, en esos eh, 12 servicios que estamos viendo, pues tenéis que saber que probablemente eh, los ciberdelincuentes oh, tienen 12 passwords vuestras, eh, 11 emails, una tarjeta de crédito... Eh, cinco veces seguramente vuestra fecha de nacimiento, preguntas secretas, en nueve eh, y teléfonos asociados, siete O sea, eh, son muchísimos los datos que están en manos de ciberdelincuentes. ¿no? Y esto, a lo mejor estáis preguntando, ¿por qué estoy contando esto y qué tiene que ver con, con los datos, con el sector de salud? Bueno, pues ese es el, el ataque que os comentaba antes, es un ataque muy extensivo que... Se utiliza datos comprometidos que se llama Account y y básicamente lo que se trata es coger todas esas identidades, todos esos datos que, que, que mencionaba anteriormente. Eh, como os decía, hace escasas semanas se han publicado 13.000 millones de identidades, emails y contraseñas. En su mayoría en texto plano, y lo que hacen los ciberdelincuentes es automatizar el proceso de intentar utilizar ese, ese email y esa contraseña en texto claro para registrarse o para ganar acceso al correo corporativo, al banco o incluso, a, como estoy viendo abajo, pues a, a cualquier aplicación relacionada con salud. Cualquier. Eh, comercio electrónico, cualquier eh, servicio en la nube que tenga un login es susceptible de, de recibir este tipo de ataque. ¿no? Aquí había preparado un, un vídeo eh, muy sencillito que explica ese caso para... para bueno, lo, lo dejo como... se lo pasaré a Luis para que lo divulgue eh, y, y le echáis un vistazo. Es un vídeo cómo este proceso se automatiza. No penséis que es un ciberdelincuente, está probando el usuario y la contraseña eh, a mano, sino hay un, una serie de dispositivos, una serie de, de herramientas que permiten eh, simplemente subir esa información, esos credenciales comprometidos y prueban automáticamente eh, combinaciones, esas combinaciones de email y contraseña en todos esos dispositivos para robar acceso. ¿no? Para que veáis que esto obviamente es un problema que nos afecta a todos, pues qué mejor que, que un ejemplo real que ocurrió al famoso Mark Zuckerberg, ¿no? el CEO de, de Facebook, ¿no? y esto es real, lo podéis buscar en, eh, en internet, hay mucha documentación al respecto, hay muchas noticias, y hace unos años le hackearon su propia cuenta de Twitter, eh, precisamente esta es en una captura del tweet real, eh, porque le eh, reutilizó una contraseña, ¿no? es un problema, todos esos datos comprometidos, al final, como os decía, tienen contraseñas en texto plano, y la mayoría de los usuarios en, corregirme si me equivoco la mayoría de nosotros utilizamos si no la misma contraseña para todos tenemos tres o cuatro contraseñas maestras que utilizamos para el banco para eh, eBay, para um, Amazon, etc. ¿no? Entonces eh, aquí tenéis un ejemplo de, de cómo Mark Zuckerberg utilizaba una contraseña súper eh, pública da, da, da, que además no es muy segura y la reutilizaba a lo largo eh, además en diferentes cuentas y entre, entre otras en Twitter ¿no? y por eso los ciberdelincuentes ganaron acceso y publicaron un tweet. ¿no? En este ejemplo, imaginemos que, es, que es, nos ocurre a nuestra empresa a través de un, de un empleado y, y bueno, pues publican en Twitter eh, datos confidenciales, eh, eso puede suponer un daño reputacional. ¿no? Eh, el famoso phishing, el famoso phishing, eh, yo creo que prácticamente todos lo, lo conocemos, hemos recibido algún email. Eh, afecta principalmente o tiene como objetivo robar información a través de enlaces maliciosos, eh, clásicos, sectores, el sector de la banca, el e-commerce y bueno, eh, recientemente están siendo muy atacados eh, servicios como Zoom, por ejemplo, ¿no? que, que cualquier tipo de comunicación en remoto durante este periodo eh, puede ser susceptible de, de, realizar, de, de recibir ataques. ¿no? De hecho, a principio de la pandemia, en marzo, Zoom fue bastante atacado por los ciberdelincuentes. Eh, hay dos tipos de phishing que sí me gustaría que tuvierais claro El phishing tradicional y el, lo que se denomina el spare phishing ¿no? El spare phishing es un ataque de phishing poco más sofisticado ¿no? Y este es un ejemplo de ello Y que además eh, nosotros eh, descubrimos hace unos años, en el 2018 Descubrimos uno de esos famosos data breaches que os comentaba En este caso de Booking, el, el famoso portal de, de reservas online, de hoteles, etc Y lo que detectamos es que los ciberdelincuentes Además, habían tenido también acceso a ese data breach y lo que estaban haciendo era utilizar los datos comprometidos para realizar ataques de phishing mucho más sofisticados. ¿no? La probabilidad de que caigas en un ataque de phishing cuando tú visualizas datos tuyos que son reales, imagine, imaginemos que, que recibís un correo de booking, habéis reservado eh, un hotel o una estancia... Eh, vacacional o por trabajo para digamos la semana que viene en Madrid y recibís un, un correo de un presunto booking eh, con, utilizando el template y los datos de booking con datos vuestros diciendo la semana que viene la eh, persona tal, eh, fulanito eh, tienes una reserva en el hotel que ha reservado eh, el, eh, con, este, con este precio, con este, con este importe y necesitamos que eh, añadas tu tarjeta de crédito para confirmar la reserva. Eh, esos datos todos son reales porque proceden de ese databricks, son datos reales de, de nuestros, con, con lo cual la probabilidad de, de caer en ese, en ese spare phishing es mucho mayor que si recibimos un correo genérico, ¿no? que no, no visualizamos datos eh, eh, personales. ¿no? Esto es una técnica bastante, bastante extendida. ¿no? Eh, bueno, ejemplos de phishing hay muchos. El principal problema que vemos es los... Lo, lo que se llaman typos quoting, que es utilizan los ciberdelincuentes, utilizan eh, pues, dominios que son muy similares al que nosotros estamos esperando. Aquí tenéis uno, eh, por ejemplo, myuniversity.edu barra renewal, y el, los ciberdelincuentes lo que hacen es que utilizan un dominio que es le quitan esa barra, con lo cual eh, bueno, pues hay que estar atentos a ese tipo de, de cambios. ¿no? Eh, es muy habitual los ciberdelincuentes lo que están haciendo es evolucionar, porque al final. Eh, existe mucha, mucha divulgación y, y mucha concienciación, sobre todo relacionado con el phishing, muchas empresas eh, empiezan a ser conscientes de, de la necesidad de educar a sus propios empleados porque son el principal vector de ataque. Entonces lo que estamos viendo es que eh, los ciberdelincuentes se reinventan y utilizan formas eh, pues más a, un poco más eh, avanzadas o, o pícaras, ¿no? por así decirlo. ¿no? En este caso estamos viendo un email y y Tiene el típico botón de Reply y cuando clicamos en el botón de Reply pues realmente nos lleva a una página eh, con un login y ese login se parece mucho al de Google pero realmente no es el de Google. ¿no? También ocurre mucho eh, lo, los típicas macros ¿no? en, en documentos que recibimos de, de un Excel o un Doc y, y activamos la macro y bueno pues es cuando, cuando nos, nos, nos infectamos ¿no? Y también es muy habitual este tipo de, de situaciones en las que a través de un chat, una aplicación de mensaje, eh, digamos, el que sea una red social o un mensajería tradicional, recibimos un enlace, ese enlace nos lleva, por ejemplo, a un supuesto YouTube, como es en este caso, que como veis es muy parecido a YouTube, nos pide que añadamos un plugin y resulta que ese plugin del navegador pues es un, un adware o cualquier tipo de, de software eh, malicioso que nos está robando eh, información, ¿no? Y como os decía, son muy extensivos, la gente está muy concienciada con, con el phishing a través del correo electrónico, pero, eh, como os comentaba, los ciberdelincuentes utilizan otros mecanismos ¿no? de propagación. ¿no? En este caso es muy habitual, seguro que muchos de vosotros lo habéis recibido a través de LinkedIn, ¿no? por ejemplo, un enlace de un supuesto trabajador o empresa, en este caso alguien está suplantando a Wells Fargo, que es el banco probablemente más grande del mundo, en Estados Unidos, y lo que están haciendo es crean perfiles falsos y a través de esos perfiles falsos nos mandan suculentas ofertas de empleo y, y datos que no podemos rechazar y clicamos, ¿no? Porque al final somos personas y, y, y bueno, pues eh, somos susceptibles a, a ser engañados, ¿no? eh, Bueno, este es un ejemplo de anterior. Este, este es uno de mis favoritos, aunque es un poco... Eh, este es muy clásico, ¿no? Y es el, el típico que recibimos un correo internamente, supuestamente de, de nuestros recursos humanos o responsables donde nos manda una hoja de salarios esto sobre todo es muy, muy, muy habitual en grandes empresas no entonces la curiosidad mató al gato no entonces <ríe> siempre es uy todos los salarios del 2021 de toda la empresa y, y entonces no podemos resistir ver lo que nos gana nuestro jefe, nuestro empleado eh, o, o nuestros eh, compañeros eh, para saber si ganamos más o menos y clicamos y, y es esa sensación siempre phishing ahí, tiene un, un una sensación de urgencia eh, detrás, eh, que siempre quieren crear los ciberdelincuentes o los fishers, no, quieren crear esa sensación de urgencia para que tú cliques y no, no, no pienses y madures, oye, esto es raro ¿no? que reciba eh, la hoja de, de salario de toda la empresa, no, yo si no, no tengo nada que ver con recursos humanos. ¿no? Eh, como podéis imaginar, aquí simplemente quiero dejaros algunos ejemplos para que entendáis, no hace falta... En, en entrar en los detalles, pero hay muchas herramientas para realizar el phishing. Yo llamo que, que yo siempre explico que el phishing pensamos que es algo muy sofisticado, pero es que prácticamente cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos eh, tecnológicos muy muy muy sencillos eh, es, es capaz de realizar un ataque de phishing. ¿no? Esa es una herramienta muy conocida, se llama Selfie, bueno, es una herramienta que además, si veis aquí, es muy in intuitiva, no, entre comillas, eh, y lo que nos permite es realizar eh, páginas de, de phishing de diferentes servicios está ya preconfigurada además se va actualizando es decir yo quiero robar la cuenta de Netflix de alguno de vosotros bueno a lo mejor en el chat eh, no lo he hecho porque obviamente es ilegal ¿no? pero <ríe> si hubiera tenido autorización eh, o con un poco más de tiempo eh, he estado tentado de, de preparar algún ejercicio real no donde hubiera mandado un enlace aquí podéis descargar las transparencias de, de las he subido no sé a, a cualquier plataforma y hija, y os pide, os mando un enlace muchos, en este caso, esto es una captura de WhatsApp, es una captura real que hice para robar datos de Steam ¿no? para hacer un ejercicio de red teaming, y, y básicamente mandas esa, esa, ese enlace eh, que además lo puedes, aquí se ve claramente que es un enlace malicioso, ¿no? un poco raro ¿no? pero hay técnicas incluso para ponerlo bonito ¿no? eh, y lo mandas en el en un grupo de WhatsApp, lo que hace WhatsApp es que automáticamente se va al sitio, recupera esa, ese logo, que ese es el logo de la plataforma Steam, pero imaginamos que es Facebook o Instagram, cualquiera de las otras que hemos visto, eh, y lo que nos lleva es un logo, a un login, perdón, en este caso he puesto una captura de, de Instagram, eh, nos lleva a un login de Instagram muy parecido y metes lo, los credenciales, eh, te da un fallo de acceso y automáticamente te redirecciona a Instagram, con lo cual... Tiene, te crea una sensación de, uy, me he equivocado en la contraseña. La vuelves a entrar, entras normal y lo que ocurre es que pues, eh, he robado eh, tus credenciales de acceso. ¿no? En caso de Netflix, pues ya tendría películas gratis o serie gratis para, para todo el año hasta que, que la persona se dé cuenta. ¿no? Eh, bueno, hacking. Eh, hemos visto, Santiago ha comentado en algunos casos y ha comentado el tema de IDS, etcétera Simplemente para que tengáis una noción, no, hay muchis, muchísimos tipos de malware, ¿no? de los clásicos virus hasta los keyloggers. ¿no? Hay muchísimas más categorías de las que incluso están aquí definidas, pero para que veáis que el espectro de riesgo es muy, muy alto. Eh, clásico ransomware de hace unos años, un ejemplo de seguro, incluso espero que no, pero eh, conocéis a alguien que ha sufrido este tipo de, de ataque. Eh, donde se pide un rescate, básicamente encriptan nuestros dispositivos, por eso es importante tener copias de seguridad, etc. ¿no? Encriptan todos nuestros eh, dispositivos y nos piden un rescate para ello. ¿no? Eh, este es bastante menos conocido, en, o, o por lo menos por el, no, el nombre, ¿no? los famosos RATs. ¿no? Y bueno, Aquí os dejaré otro, otro enlace, pero para, un poco escalofriante, donde se ve un ciberdelincuente grabando un vídeo de todos los dispositivos a los que ha ganado acceso. Con lo cual puedes ver en tiempo real que puedes acceder a, a las cámaras ¿no? y hacer eh, fotos y vídeos, etcétera, de, de empleados o de negocios. ¿no? Eh, siguiente ejemplo: insiders. ¿no? Eh, los insiders quizá eh, son menos eh, conocidos en, en la pequeña y mediana empresa, pero son bastante temidos en las grandes empresas eh, por, por la. Eh, bueno, por, el daño, ¿no? porque eh, controlar eh, a los empleados es muy, muy complejo y el tener acceso desde dentro de la propia empresa, en, pues obviamente nos proporciona o proporciona a la, a la, al cibercrimen una información eh, muy sensible y muy jugosa. ¿no? Y aparte, bueno, pues, principalmente hay tres móviles, la obtención de, de información sensible, el robo, eh, el móvil económico y el sabotaje, que es un móvil más eh, político o geopolítico ¿no? algunos ejemplos de insiders para que, para que veáis que, que están a la orden del día, ¿no? pues uno que ocurrió en Tesla en 2018 eh, pues un trabajador de Tesla eh, robó datos de la propia empresa y, lo, y los publicó ¿no? el año pasado se, publicó, se ocurrió otro también muy mediático eh, que básicamente una trabajadora de Amazon que robó datos de Capital One que es un banco eh, muy, muy conocido en Estados Unidos y a través de Amazon trabajando en la, en la propia Amazon IT la parte de eh, gestión en la nube, lo que hizo fue de proporcionar datos de, de Capital One de todos los empleados de clientes eh, y eso supuso una caída en bolsa de Capital One, o sea, estamos hablando de, de daños económicos muy serios ¿no? eh, esto, esto digamos que es el nivel champion ¿no? de, de los ciberataques, ¿no? por explicarlo de otra forma. Eh, aquí os he puesto simplemente algunos ejemplos eh, de, de insiders que, que podamos ver en la, en la famosa eh, Darknet, ¿no? algunos foros underground donde encontramos en este caso eh, gente que para que veáis que no, es algo, eh, que no es algo poco habitual, sino que sobre todo ocurre en las grandes organizaciones eh, donde podamos ver eh, bueno, pues presuntos, siempre digo, hay que utilizar mucho esa palabra cuando se habla en este sector, ¿no? Presuntos eh, ciberdelincuentes que tienen acceso, en este caso, a, a datos eh, de, un, de, de un banco y venden esos datos, ¿no? Y además está diciendo que, que quiere tener acceso a datos de BOA, que es el Bank of America, y, y no los no lo consigue, con lo cual estos ciberdelincuentes además piden ayuda y generan sus propias eh, redes, ¿no? Eh, bueno, esto es otro, otro caso donde además se, se adjuntan fotos para probar que tiene acceso, ¿no? o sea, aquí para que veáis que tengo acceso, además se ve como su, casi su escritorio, no se sé, ve muy bien aquí a lo mejor en pantalla completa, eh, pues si hacemos zoom, en esas fotos se ve casi la, el escritorio del trabajador, ¿no? para decir, oye, que, que sí, que tengo, que tengo acceso. En muchos de estos casos además, eh, si, si hablas con estos ciberdelincuentes, interactúas con ellos, eh, bueno te, te proporcionan mucho más datos, ¿no? te hacen capturas con mucho detalle de toda de todo, eh, tipología de, de información que tienen acceso. ¿no? Blackmailing, este por el nombre quizá no es tan conocido pero si os eh, hablo de sextorsion, seguro que, que a lo mejor por la palabra no pero sí por el, por el tipo de ataque, ¿no? básicamente eh, es muy habitual y, y yo creo que sea, es incluso ha crecido durante, durante la pandemia. Bueno, sabéis que, que durante el periodo de, de COVID que estamos viviendo, el número de ciberataques ha, ha incrementado, no sabría deciros exactamente el porcentaje, pero vamos, por lo menos ha triplicado eh, sin ninguna duda. ¿no? Eh, principalmente, ¿esa extorsión en qué consiste? Bueno, pues los ciberdelincuentes utilizan esos credenciales nuevamente expuestos, la mayoría de los casos, y lo que, lo que hacen es que nos mandan un correo diciendo normalmente la cabecera, seguro que si no lo habéis recibido eh, lo recibiréis y si no conocéis a alguien seguro si preguntáis que ha recibido este tipo de ataques. Además es muy curioso porque además con una trama sexual, ¿no? por eso es su nombre de sextorsión, ¿no? una extorsión sexual o relacionada con con ese ámbito de adultos, etcétera, eh, la mayoría de la gente no lo reporta, ¿no? O sea, no lo reporta porque, por vergüenza, ¿no? Y, y realmente no, no, no es un ataque que estén sufriendo ellos. Me explico en qué consiste. Básicamente lo que realizan los ciberdelincuentes es que reutilizan esas credenciales expuestos, esos emails y esas contraseñas comprometidas y nos mandan un correo donde ponen eh, fulanito... Eh, el titular además es tu contraseña, con lo cual ya te llama la atención. y Dice, uy, me suena, me suena esa contraseña, salvo que estéis utilizando un 2, 3, 4, 5, 6, que espero que no sea el caso. Eh, reconocéis esos caracteres y, y, y, y leéis el mensaje, lo abréis en el, eh, y, y en el cuerpo del mensaje podéis leer algo así como: eh, hemos tenido acceso a tu ordenador. Eh, para que veas que tenemos una evidencia de ello eh, en el título, podéis ver tu contraseña, eh, que es tal. Y hemos visto que has estado visitando páginas eh, de contenido eh, sexual y te hemos grabado y tenemos im imágenes comprometedoras tuyas. Y bueno, si no nos pagas en 24 horas, vamos a, a publicar en las redes sociales esas imágenes. ¿no? Bueno, pues el... siempre es fake. ¿no? El 99% de los casos es fake. ¿no? Se trata de un una vuelta de tuerca o esos credenciales comprometidos para buscar esa, ese, como nuevamente los Fishers y los ciberdelincuentes juegan mucho con la psicología ¿no? y, y eso es un caso, ¿no? como decía, eh, muchos de los casos es vergonzoso eh, contar eso o reportarlo por el, bueno, por el simple hecho de la trama en sí, ¿no? de, de la temática de la trama. ¿no? Este es otro caso bastante extendido que además, eh, bueno, yo conozco, eh, conozco bien porque ha ayudado a algunos cuerpos de seguridad a investigar algunos algunas de estas eh, situaciones y, y es bastante serio porque además para que os hagáis una, una idea de la envergadura del de, de ataque en, en el caso de, de una, una extorsión eh, o chantaje eh, relacionada con, con datos comprometidos en redes de, de, bueno, de adultos como es el caso de Fling o Zusk o, o redes de contactos como el caso de, de Ashley Madison que es bastante conocido por porque sufrió un data breach, ¿no? nuevamente esa empresa, sus credenciales se vieron comprometidos, con lo cual en la base de datos, los usuarios que, que se registraron en Ashley Madison, eran públicos con toda la información que, que registraron esos usuarios, sus nombres, sus direcciones, sus teléfonos, información personal, sus emails y sus contraseñas, y esa red Ashley Madison, para lo que no os conozcáis, es una red, que la naturaleza es eh, pues, cometer adulterio, ¿no? eh, infidelidad, con lo cual la mayoría de la gente que estaba ahí eran personas que estaban casadas o tenían pareja. Y eh, en este caso, como decía, para que veáis la envergadura la importancia o la situación a la que estamos llegando, eh, se, se, se han producido eh, dos suicidios. ¿no? O sea, dos personas, los ciberdelincuentes, se extorsionaron hasta un nivel a determinados ejecutivos que se suicidaron. ¿no? O sea, eh, es un nivel, es muy, muy serio, ¿no? Pero, eh, también lo están utilizando los ciberdelincuentes para atacar a los, eh, por ejemplo, a la gente del de, C-Level, ¿no? la ejecutiva, la capa ejecutiva de las empresas y, y también para, obviamente, que estén comprometidos en estos glitches, no, por supuesto, partimos de esa, de esa premisa. Y también... Eh, lo están utilizando los ciberdelincuentes para ganar acceso a infraestructuras críticas ¿no? o sea, Lo que hacen principalmente, hacen un filtrado a, Para que os hagáis una idea, en Ashley Madison estamos hablando de, de decenas de millones de credenciales comprometidos No estamos hablando de, de cientos de miles, estamos hablando de, de millones de personas que han sufrido este data breach O que han formado parte de este data breach Con lo cual los ciberdelincuentes lo que han hecho simplemente es hacer búsquedas y por ingeniería social Filtran y se quedan únicamente... Con, con el cogollo el solomillo por decirlo de una, una forma vulgar de esos datos eh, y entre los que se encuentran entre los que buscan principalmente esa capa ejecutiva ese, ese CEO esos C-level y esas eh, personas relacionadas con IT o que tienen puedan tener acceso a infraestructuras críticas ¿no? el jefe de IT etc. y lo que hacen es directamente realizan una campaña de extorsión como no me des acceso um, al, a la infraestructura de tu compañía que son, estos son casos reales, ¿vale? Como decía, que, que he participado, con no nos acceso, eh, o sea, que he participado en la investigación, Como no nos des acceso a, a la infraestructura crítica de tu compañía, eh, eh, vamos, te, le vamos a decir a tu marido o a tu mujer que estás en esa red social y, y tienes dos hijos o lo que sea, entonces es un daño bastante serio. ¿no? Bueno, por no enrollarme, eh, pasamos al siguiente punto y bueno, me quedan 10 minutos, voy a ir un poco rápido eh, los, los data breaches cómo ocurren eh, bueno como he comentado antes que son principalmente ocurren de dos formas eh, por ingeniería social como he estado comentando anteriormente y a través de, de, de, de fallos de seguridad no los clásicos firewall eh, que no están bien configurados o dispositivos que están publicando datos en la nube sin quererlo no sé qué ha pasado con esas dos slides bueno eh, social Engineering, eh, ingeniería social, básicamente, un, por explicarlo de una forma muy breve, ciberdelincuentes están eh, activamente monitorizando las redes sociales de las empresas y de sus trabajadores y principalmente de aquí eh, se fijan en las ofertas de empleo. ¿no? Las ofertas de empleo dan información eh, muy, muy sensible de las empresas, eh, por ejemplo, si estamos buscando a un experto en ciberseguridad y lo hacemos público en LinkedIn o en cualquier red social o en cualquier portal de empleo, pues de alguna forma estamos diciendo que tenemos una carencia en ese tipo, de, en ese área, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Y aparte, viendo los skills de los trabajadores podemos ver cuál es la tecnología que utilizan, etcétera ¿no? Bueno, voy a, voy a ir pasando, voy a ir directamente a la parte de ejemplos, ya que tenemos prácticamente 10 minutos, que yo creo que es la parte importante. Bueno, aquí simplemente para que veáis que estos son casos reales de, de eh, suplantación de identidad, hay mercados en la dark web dedicados al robo de identidad, ¿no? muy, muy centrados en eso y principalmente quiero, quiero daros algunos ejemplos que, que afectan ¿no? al sector ¿no? y son eh, bastante recientes. ¿no? Este es de septiembre, eh, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, es un ransomware famoso, que bueno, os explicaba anteriormente en qué consistía eh, y que afecta a SegurKais a, a, se a Deslash, ¿no? Sus usuarios se ven comprometidos y, y en este caso, pues, tenemos información médica, ¿no? eh, Este caso es de, también publicado del 28 de octubre, eh, publicado en, en algunos medios eh, americanos que se hacen eco y, principalmente, es una, un, un titular de, de cómo el FBI, el la DHS, Homeland Security, eh, principalmente están hablando de, de los peligros, de, de cómo, se, cómo se está propagando eh, o cómo se están orquestando, mejor dicho, estas comunidades de cibercrimen, ataques directamente a hospitales americanos. ¿no? Y, y es un llamamiento por parte de estos, eh, de estos cuerpos de seguridad a Principalmente a los hospitales y a, y, a, y a la industria del sector de la salud para protegerse eh, porque realmente es, un, es una situación real. ¿no? Aquí os voy a enseñar ya ejemplos de eh, bueno, que particularmente yo he descubierto ¿no? como parte de mi trabajo. Eh, aquí veis eh, algunos datos reales de informes de urgencias, de informes de hospitales, de diferentes sitios. Eh, de diferentes comunidades, eh, donde, donde se publican principalmente datos personales, eh, todo el nivel de detalle, datos médicos. Esto en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no solamente procede de, del propio hospital, que no ha tenido un fallo de seguridad, o, sino que también proviene de lo que denominamos los third parties, ¿no? o sea, eh, determinados eh, empresas que nos proveen servicios y que esos servicios eh, tienen acceso a nuestros datos personales, están integrados diferentes, eh, hoy en día, como comentamos anteriormente, durante este webinar eh, eh, la tecnología es bastante compleja, en el sentido de que todo está interconectado, con lo cual, eh, o tendemos cada vez a conectar más cosas, con lo cual, securizar eh, todos, absolutamente todos los dispositivos y todos los proveedores eh, es bastante complejo y, y eso lo que nos produce es un, un espectro de, de, de ataque bastante, bastante amplio. ¿no? Aquí veis casos reales de nuevamente dispositivos que están publicando datos médicos con bastante detalle, algunos son escáneres, que que gente que ha escaneado, eh, propio hospital a lo mejor que ha escaneado, eh, no quiero dar muchas pistas de dónde vienen esos datos, pero, <risa> pero básicamente impresoras, escáneres, que, que se quedan en caché eso, esa información, ¿no? y, y al final pues, son datos médicos. ¿no? Y cada vez es más preocupante. ¿no? Yo tengo algunos familiares que son médicos y cuando me comentan que no, le he cogido, le he hecho una captura, le he hecho una foto y la he enviado por WhatsApp, y bueno, pues si ese, si ese dispositivo de ese, de ese médico, de ese móvil, que no está bajo la infraestructura de, de, de securizada de, de, del sistema de salud eh, se ve comprometido, pues a lo mejor tenemos un, un data bridge ¿no? de cientos, o en el mejor de los casos, o, o en el peor, miles de fotos de pacientes, ¿no? Y ahora voy a poner algún ejemplo. Este es un, un otro ejemplo real de un hospital americano, en este caso. He tapado obviamente la localización, etc. Eh, bueno, simplemente para que sepáis, es una empresa bastante grande. Se, por ahí se lee, se es Kaiser Permanente, es un, un proveedor de, de, de salud americano. Y en este caso son datos de las cámaras, ¿no? de seguridad de, de todos los hospitales. ¿no? Y aparte, bueno, en ese caso, se pueden incluso, incluso controlar algunas de esas cámaras, desactivar, etc. ¿no? Y bueno, y, y alarmas, etcétera, Con lo cual ya suponen incluso un dato físico. ¿no? Este, este caso particular es bastante, bastante... Bueno, a mí personalmente me costó mucho trabajo cerrar... Esto es un servidor que descubrí hace dos años, eh, que está en Egipto de un hospital y que estaba publicando, eh, básicamente era un, un FTP, un servicio FTP, que estaba eh, publicando imágenes de tags, ¿no? y, y, y en este caso pues eh, podías leer, o sea, podías ver todos los nombres, todos los datos médicos, y se estaba publicando en tiempo real, ¿no? en ese caso me costó más de dos meses contactar con el hospital de Egipto, eh, intentar cerrar el, el servicio y, y es bastante complejo en muchos casos encuentras trabas ¿no? porque cuando encima reportas ese tipo de, de situaciones de una forma eh, altruista como fue en mi caso eh, encima en muchos casos te, te, te tienes que explicar cómo lo has hecho, o sea, porque te, te acusan de haberlo hackeado no sé, en un dispositivo que no tenéis securizado o sea, encima te tienes que te tienes que, que jugar el cuello o el pellejo, mejor dicho, en eh, muchas situaciones. Eh, y, encima que reportas esto, ¿no? Pero, su, simplemente quiero que seáis conscientes que, que hay muchos datos publicados y, y como hemos visto, eh, la, la, cada vez vamos a conectar más dispositivos, con lo cual, securizarlos es, es complejo. O sea, que hay que tener un equipo especializado o empresas que se dediquen a ello o al mínimo o al menos tener una mínima noción de que esos datos pueden estar eh, públicos ¿no? aquí, esto es un ejercicio reciente de hace, de hace unas pocas semanas esto es un, un ejemplo de un hospital eh, europeo, no, no es de España un hospital en Europa y eh, en este caso hicimos un check de las exposiciones y, y esos datos que hemos visto, curiosamente el dominio corporativo, imaginamos que es el hospital hospitalacme.com el, que es el dominio de correo y vemos que estaba expuesto en 1266, eh, tenía 1266 exposiciones y entre las que destacan que había 12 presuntos, siempre hay que decir lo mismo, presuntos empleados o trabajadores de ese hospital que se habían utilizado el correo corporativo para registrarse en badú Bueno, todavía tiene un pase, pero para registrarse en ZUSC, que es una, un sitio de, de, de citas, ¿no? dating clásico, eh, o sea, y un poco más connotación adultos, bueno pues ahí tenemos esos ejemplos de, de cómo tienes potencialmente cinco eh, vectores de ataque o sea, lo, lo, en ese caso los ciberdelincuentes eh, tienen 12 más 5, 17 eh, opciones de atacarte o hacer blackmailing o todos esos ejemplos que hemos visto anteriormente ¿no? además he puesto Dropbox, una de las capturas que no se veía, no sé por qué eh, una de las, de las situaciones que realizan los ciberdelincuentes es principalmente utilizan Dropbox, por si no lo sabéis también sufrió un data breach hace, hace unos años, era un poco más antiguo, el 2016 si no recuerdo mal, y en este caso lo que hacen los ciberdelincuentes, nuevamente, o sea, tienen había 65 millones de, de exposición de credenciales de Dropbox, emails y contraseñas de acceso a Dropbox. Lo que hacen los ciberdelincuentes es filtran, en este caso 15 que estamos viendo eh, eh, hospitalacne.com. Y lo que hacen es probar esa combinación, de ese email que estaba registrado en Dropbox o que está registrado en Dropbox y las contraseñas comprometidas, todas las contraseñas que tengan de esos emails, intentan ganar acceso a Dropbox. ¿no? Pues si yo soy el médico, que os comentaba antes, que, que en vez de subir se me ocurre que en vez de subir las fotos de mis pacientes ahora que todo se trabaja en remoto en estos días, en vez de, de difundirlas por WhatsApp a, no sé, al dermatólogo o a la persona que tengo que derivar las subo, digo, bueno, voy a ser más lo voy a hacer de una forma más segura, lo voy a subir a un dropbox que me voy, a crea, me voy a crear y encima voy a utilizar el correo corporativo para crearlo, bueno, pues se lo estamos poniendo en bandeja a los ciberdelincuentes estamos centralizando toda la información en un sitio y utilizando el correo corporativo etcétera, ¿no? Bueno, aparte de eso, vemos el, el último strict Spam Botnet, que es una exposición y claramente eh, nos está diciendo que es una botnet, es una red que utilizan para realizar, eh, bueno, pues, que básicamente nos está diciendo que hay nueve credenciales comprometidos que seguramente sus dispositivos estén infectados por algún tipo de botnet o malware que está robando eh, sus credenciales de acceso, ¿no? O sea, como veis es un hospital muy reciente que hemos hecho hace tres semanas, un hospital random, ¿vale? No, no es especialmente grande, no, no penséis que es el, un hospital eh, súper famoso, un hospital realmente pequeñito y, y tenemos muchos vectores de ataque, ¿no? Para que veáis eh, que, que el sector de la salud pues tiene... O sea, hay datos que se están vendiendo en dark web. O sea, hay un negocio, hay una, una infraestructura criminal alrededor de todo esto. O sea, no es no es ciencia ficción, esto es, esto es real. Esto es una captura de hace un par de semanas, eh, eh, quizá menos, hace 10 días o así, eh, de, un, de un thread actor, ¿no? como denominamos, un, un ciberdelincuente, que está vendiendo 35.000 datos de, de relacionados con salud. Y ahí veis capturas de pantalla donde prueba que, que tiene acceso a sus tarjetas eh, de, de salud o credenciales, incluso lo equivalente al DNI, etc. ¿no? Y historias médicas, en fin, o sea, eh, bastante, bastante escalofriante. ¿no? Y además hay algunos casos, como en este caso es de un, una empresa noruega, eh, creo que recordar, o, o sueca, no, no me acuerdo bien, eh, bástamo que es eh, alguien pidiendo, o sea, no solo hay una infraestructura de gente vendiendo, sino o sea, una, una red de gente vendiendo, sino que hay eh, muchos ciberdelincuentes solicitando eh, tener acceso a datos médicos, ¿no? o sea, bastante escalofriante. Este es otro caso, de, en el, como parte de ese ejercicio que os comentaba de hace tres semanas, hicimos un, un, una monitorización o un, un chequeo de lo que se denomina el, el, el surface eh, en, de todos los vectores de ataque que pueden sufrir o que se pueden ver comprometidos. Una, una empresa y en este caso encontramos que tenía una base de datos de pacientes que estaban publicando todos sus pacientes ¿no? datos médicos, etc. ¿no? Y por, creo que este es eh, el último ejemplo eh, donde una página bastante famosa, donde se pueden es pública y se pueden chequear eh, ciberataques que se están produciendo, principalmente lo que se denominan los defacement, que son eh, bueno, un clásico Modificación de la web y cambian la web y ponen, eh, bueno, pues tu web ha sido hackeada, en fin, hay mucha connotación política. Pues hice una búsqueda de, de hospital y, y en el último año eh, encontramos 9.700, eh, más de 9.700 de hecho, eh, sitios relacionados o que contenían hospital, ¿no? o sea, del sector eh, bueno en este caso solamente hospital ¿no? para que veáis que es un vector o sea, un, un sector bastante, bastante atacado y suculento ¿no? por la naturaleza de los datos que podemos encontrar ¿no? por concluir eh, algunas recomendaciones muy sencillas para todos los usuarios y como, como dice Arguiñano, para todas las familias y ya con esto termino eh, utilizar un, un, un gestor de contraseñas ¿no? ahí tenéis algunos ejemplos, algunos son gratuitos otros son de pago, no Reutilicéis la misma password si no queréis ser el nuevo Mark Zuckerberg. ¿vale? Eh, no utilicéis password comprometidas. Esto es una, un mensaje de, del NIST, ¿no? que es un poco una entidad que, que regula o que ayuda a las empresas a, a poner unas pautas para recomendar qué acciones se deben y no se deben de, de hacer. Si estáis desarrollando software médico que tenga algún tipo de credenciales, eh, pues es recomendable hacer una comprobación de, de si la contraseña que pone el usuario, especialmente si, son, si va a tener acceso a datos sensibles, si la contraseña que pone el usuario es una contraseña comprometida, porque da igual que la contraseña sea súper compleja, si esa contraseña se ha visto comprometida, ya no es segura. Es decir, puedo utilizar, eh, no sé, un párrafo del Quijote o con caracteres alfanuméricos y guiones etcétera si esa contraseña se ha visto comprometida esa contraseña ya no es segura nunca más está en una base de datos que los ciberdelincuentes pueden eh, utilizar doble factor de autenticación súper importante la mayoría de las plataformas de, de eh, correo etcétera permiten doble factor de autenticación y entonces eh, siempre habilitarlo vale eh, algo súper evidente, pero que no siempre ocurre, actualizar los navegadores, por favor. Siempre esos mensajes de, eh, hay una nueva versión del navegador y bueno mañana, esta noche, y vamos prolongando esa actualización en el tiempo, al final se traduce en que estamos navegando sin, sin, sin, de una forma insegura. ¿no? Los firewalls que comentaba Santiago, importante no solamente contratarlos y comprarlos, sino... Eh, instalarlos y configurarlos, configurarlos apropiadamente. ¿no? Y clásico, eh, antivirus, eh, mínimamente tenerlo actualizado. Y cuidado con los pop-ups y, lo, y, lo, y las aplicaciones, y sobre todo si son de banca, eh, revisar cuando tenemos una aplicación, revisar las reviews, revisar que, que, quién la ha publicado. Eh, y no confiéis en aplicaciones que tengan un logo que se vea pixelado. Y, ese tipo de cosas. Y sobre todo si estáis estableciendo comunicaciones internas y sobre todo tratando con temas de con, con, eh, datos sensibles o de pacientes, eh, utilizar eh, comunicaciones encriptadas, utilizar aplicaciones que ya son nativas eh, de una forma encriptada y si utilizáis correo electrónico y vais a simplemente mandar una contraseña de acceso a vuestro portal o de acceso a un dato personal o queréis compartir datos personales, utilizar, eh, utilizar eh, eh, eh, comunicaciones encriptadas. ¿vale? Y con eso termino básicamente. Así que no sé si hay preguntas. Eh... Pues muchas gracias Alberto. Sí, hay algunas preguntas de antes. Eh, bueno, yo daros las gracias a ambos. Creo que habéis dado una visión bastante amplia de, al final de los riesgos y, y bueno yo me quedaría como resumen que, que sí que hoy en día cada vez estamos más conectados y que al final la, los responsables en mayor medida somos nosotros que somos quizá el eslabón más débil en el donde podemos tener más, más equivocaciones puesto también que introducimos más los power estamos más conectados o sea que y también bueno que no somos máquinas con lo que al final también hay veces que uno cae en estas cosas. También, bueno, eh, deciros que también en engancha muy bien con la próxima charla que tenemos del 1 de diciembre, que la va a dar eh, eh, Javier eh, Tellón. No, Tellón, perdón. Eh, y, y bueno, y simplemente eso, que va a hablarnos justamente también de cómo desde el punto de vista de las máquinas de las redes podemos certificarnos o darle más seguridad. Y ya está, pues nada más voy a, a pasar a haceros las preguntas que teníamos que son más relacionadas con, con lo que serían las empresas, ¿no? Pues, por ejemplo, para una startup de salud, eh, ¿Santiago estás por ahí también? porque es para, sí, pues, estoy. Ah, vale. Estoy soy, por aquí. Alberto, eh, ¿para una startup de salud por pues, dónde empezaríamos? ¿No? Más que nada porque es una realidad muy diferente a la de una gran empresa y las cosas suelen ser un poco excesivas para pymes y micropymes. Bueno, ahí el tomo primero ya la, el reto, ¿no? El, cuando empieza a pequeña la PyME, yo siempre tengo dificultad en distinguir una PyME, he estado por ahí por fuera, para mí una PyME puede llegar a ser muy grande. ¿no? Bueno, en España son muy chiquititas, ¿no? Entonces, ¿no? tienen la capacidad económica de asumir estos retos, ¿no? Ahí directamente delegar el problema en la operadora, ¿no? La que tengáis, ¿vale? Tanto entiendo de Vodafone como ahora, su lo tiene, pero entiendo que ya está tiene Tienen sistemas de seguridad agregado a sus soluciones de PyME o a pues, estudiarlas, algunas que convenga, ¿no? Normalmente todas te van a ofrecer el antivirus, ponerlo y usarlo. Algunas de ellas te ofrecerán algo más, como salvador en la nube, cosas pues por el estilo. Pues hay que aplicarlo, ¿vale? El mínimo que tengan, pues intentar cogerlo. Después está lo de montatelo tú mismo, ¿no? El, eso ya depende de lo friki que sea el, y meterse en el mundillo, ¿no? Por ahí he leído, está leyendo las preguntas y están preguntando sobre los ideas. Pues bueno, lo, lo hay gratuito, como en todo. Toda tecnología tiene siempre una, una fuerte vertiente de Open Source y eso seguridad más todavía, ¿no? Esta es la dificultad, la dificultad de la gente de entenderlo. Tenéis digitales, tenéis snort, tenéis suricata, y podéis intentarlo montarlo, pero yo recomendaría que el mínimo, el pase para entrar, lo que tenga la operadora, por, aunque sea un precio, hay que pensar que no suele ser un precio excesivo suele ser barato, y siendo una pyme totalmente asumible Yo lo cogería y después me preocuparía en que funciona, ¿no? No solamente comprarlo y delegarlo, es lo que intenta la, la operadora que sea lo más delegable posible, lo más automático, sin entender que el servicio que me están ofreciendo se no, tiraría por ahí. Eh, y bueno, ¿tú, estoy tú, viendo tú, por ahí tú, también. Así, dime. No, perdón. Alberto, sigues compartiendo en caso de que no lo sepa. Eh, no iba a decir. Y también eh, Santiago, el, el audio, el sonido otra vez. Se te escucha. Ah, ahí, bueno. Vale. Puedes intentar. A ver, eh, ahora. Ahora sí, es que es algo, no sé, de vez en cuando... No sí, sé es por el, el micro, yo creo que es el micro que como lo tengo ahí suelto de, de... O la conexión Bluetooth, pues es como un ping, ping, ping todo el rato, no sé, es, además es de, de repente. Pero vamos, bueno, perdón, no, vamos ¿verdad? con las preguntas, que es lo, lo importante. Eh, bueno, corregir, perdón, es Javier Tallón, que además está conectado, o sea, que si quiere también se puede unir a la conversación. Nos hablará la semana que viene de, de certificaciones en ciberseguridad. Eh, volviendo a las preguntas, ¿existe alguna forma sencilla o checklist para monitorizar, tomar conciencia del estado de seguridad de una compañía? Claro, aquí viene la, la dificultad, ¿no? El, el caso de seguridad, esto es como todo, ¿no? todo tiene un precio, ¿no? Depende del nivel que quieras tener. Repito, tienes la parte de open source, te puedes descargar programas, te los puedes instalar, puedes hacer tu checklist, te puedes buscar también en el que haya programa automático y siempre hay una parte gratuita de esos programas que puedes usar, ¿no? pero te lo tienes que cocinar. O sea, eso no es tanto aquí. Después también hay sitios donde puedes subir un PK, una captura de alguno de los fabricantes que te vendan algo y ver los resultados. Pero ahí ya asumes que cuando los subes le estás cediendo tus datos. no pero Todo tiene un compromiso, en la vida no hay nada gratis. Hay que ver qué es lo que, qué es lo que te interesa. Para coginártelo a ti mismo, si no tienes dinero. O, bueno, lo básico que te ofrezca la operadora si es una pyme pequeña, no recuerdo, me debo a la operadora. Y lo otro, si no, pues investigar. De la misma forma que la gente hoy en día es capaz de instalarse un lino, instalarse una Cali, pero, ojo, investigar un poquito, intentar verlo por, por ti mismo, que es lo que tienes. No no es tan complejo, vale ya se ha automatizado mucho. Tanto lo mismo forma que los atacantes, como ha explicado Alberto, es muy fácil atacar hoy en día también eso me es fácil aprender y defenderse, ¿vale? Simplemente hay que tener un poco de curiosidad. También Imagino que habrá herramientas automatizadas, ¿no? Que puedan hacer chequeos de, de... Sí, la... ahí el... pero claro, no, no son tan automatizadas, ¿no? O sea, yo siempre diría, bájate una Cali, que es la distribución típica de, de Linux que usan los Red Teams, y el... ahí tienen un montón de herramientas y algunas te explican, ¿no? Entre ellos tienen los IDS, ¿no? Y, quién está... y ahí te darán unos resultados. Pero claro, todo es un lenguaje más, más técnico, más de... Un poquito más friki, puede ser un poco duro para alguien que esté en una pyme Y que no sea su foco principal la tecnología Pero eso sería una forma de hacerlo gratuito eh, Lo otro es, ojo, eh, si lo quieres mejor, pues tienes que pagar algo Es tan simple como eso, ¿vale? No, no existe en este mundo de la seguridad Las cosas gratis, pues bueno, tienen trabajo por detrás también sí, yo, per Perdona Luis, pero yo me voy a tener que ir Que tengo una otra llamada ahora en, vale. como, como eh, bueno en el último slide que he puesto está mi contacto y Luis lo puede lo puede proporcionar también así que si tenéis claro. cualquier duda pues eh, por correo electrónico por LinkedIn por Twitter eh, estoy disponible así que nada un placer y muchísimas gracias a todos pues muchas gracias a ti también Muchas gracias Alberto las slides están luego. disponibles Sí, sí, sí, te las pasaré para que las subas. Vale, pues las pondremos entonces disponibles para todos, las pasaré con el email. Pues Muy muchas bien, muchas gracias. No Hasta, luego. Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Eh, entonces, bueno, por último, la última pregunta que tengo por aquí es: ahora que la mayoría de las empresas tienen sus servicios en la nube, eh, tipo Azure, eh, Google, eh, Amazon, eh, ¿tiene sentido todas las medidas a las que se supone que se encarga Amazon o Azure o sí. es algo.? Igual de pues lo, esto, esto es lo típico, ¿no? Eh, prefiero soñar que lo que me ofrecen y estoy comprando es seguro, ¿no? Error. Ese es el primer error. que cuando se diseña algo nuevo, se diseña con una premisa de seguridad, pero automáticamente se va contra ahí, ¿no? Entonces, es lo que tienes que hacer? Es verdad que la seguridad en Amazon está muy bien, en Google está muy bien, en eh, toda la parte de la nube, pero claro, ellos lo que te venden es la seguridad que ellos tienen internet. Eh, después tienen sus propias herramientas de seguridad para comprobar cosas que tú le instalas. Ojo, eso ya es de pago, solamente. Y después, si os fijáis, todas las empresas de seguridad están haciendo también soluciones para seguridad en cloud. Entonces, esto es una pata más de, ese, de esa arquitectura que hemos mostrado al principio, ¿no? O sea, tenemos una seguridad en mi red, tengo una seguridad durante las comunicaciones y tengo una seguridad ahora en cloud, ¿vale? Si yo parto de salida con la seguridad en cloud, o a lo mejor está mejor que la que tengo en mi red porque es muy antigua. Pero, ojo, la seguridad que tengo de partida ahí no es suficiente. Y es como todo, es como lo del firewall que hemos dicho Tengo un firewall pero no lo tengo configurado Ojo, o sea, herramientas de seguridad que tenga La parte de cloud, las tengo que configurar Tengo que aprender sobre ella vale. o sea el Siempre por desgracia en ingeniería Hay que tener un equilibrio y un balance no Y no hay nada que sea totalmente automático Entonces Resumen, digamos, que yo termino De entender, sería eh, Hay herramientas Hay herramientas por un Digamos, coste asequible Que cualquier empresa podría tener pero lo que hay que perder el vamos no perder el tiempo lo que hay que invertir tiempo es en, de, en, en configurarlas adecuadamente y configurarlas eso... y aprender y gestionarlas no y ese tiempo a lo mejor es más valioso que el pagarle a alguien que ya sabe que te lo haga no siempre está ahí siempre lo mismo no el, el, hay que tener en cuenta esas cosas uh -huh. eh, pero, bueno hay una ah, nueva... el, el framework <ríe> sí sí lo, lo, los frameworks son una locura vale el para todos, ¿no? O sea, yo ahí, el, ha apuntado uno al final, nosotros tenemos que ser el NIST, yo tiraría por ahí siempre para empezar, ha apuntado Alberto, es muy buena muy buena que hay. En el caso de industria, tiramos por la 64423, es muy buena también, por la y 99. En médico tenemos algunos específicos, al final uno se vuelve loco. Yo, el, para empezar, me iría a los WASP, que es el de Internet típico, o si, por ejemplo, si me estoy preocupando por la parte de cloud, porque quiero migrar las cosas, al Cloud Security Alliance. Al final uno tiene que centrarse. Es verdad que las bases de todo, cuando uno se pone a mirar las cosas, las bases suelen ser muy para ser las mismas. Lo que pasa es que cada uno se orienta más a una de ellas, ¿no? Y es, pues, para infraestructuras críticas, ¿no? Está muy bien, ¿no? Para, para nuestro entorno. Pero ojo, cada una de ellas pues, se preocupa. El GSMA, que es el foro de telecomunicaciones, pues ahí se va a preocupar sobre la parte de telecomunicaciones, ¿no? Pero ellos mismos en lo de infraestructuras críticas, ¿no? Básicamente se trata de seleccionar y aprender un poquito sobre el marco que queramos hacer frente En seguridad, lo más fácil, lo mejor para entrar, a NIST, ¿vale? que es la que ha dicho Alberto. Sería lo, lo, más, lo más común. A partir de ahí. Sí. Pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Pues nada, bueno. darte las gracias Santiago por tu tiempo y por tus explicaciones. La verdad que... Nada, nada, un, un, un placer. Aquí me tenéis para lo que necesite. Pues seguro que seguimos en contacto estando por aquí, por Granada. Pero, eh, muchísimas salud. gracias a todos y nos vemos la semana que viene, el día 1, con Javier Tallón. Hasta luego.